¡La capital de los simios! Buenos días, tardes o noches. Estamos nuevamente de vuelta para un nuevo programa de... La capital de los simios Tomando Fancho Tomando Fancho ¿Estoy tomando Fancho? Todos tomando Fancho Todos somos Fancho Sonó bien gay la frase, pero... <risa> <risa> Teniendo Fancho presente, todos tomando Fancho, sí Ey, a la macho, la heterosexual ¿Cómo estás, gente? ¿Cómo estás, Station? Bien, pues, acá estamos en la capital ¿Cómo vamos a estar mal? ¿Cómo estás, Fancho? ¡Hola! Bien. ¿Con energía? Se con nota. ganas de hacer este capítulo. Se nota. Vamos. Capítulo 10. Capítulo 10 ya. Capítulo 10 ya. Mira qué avanzado esta weá. Sí. Perdón. Esta cosa. Esta cosa. Y debemos agradecer a toda la gente que nos escucha. Por supuesto. ya no... De diferentes partes del mundo también. ¿Ah, sí? Sí. Debemos agradecer a México, a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Estados Unidos, a Argentina, en Kazajistán también nos escuchan, no escuchando. Pronto. pronto, pronto estaremos llegando ahí vía Spotify. Pronto estaremos llegando a Kazajistán. Vamos a poner estos subtítulos de Kazajistán en YouTube también para que nos Sí, puedan lo andar. más probable es que tengamos a. ¿Tienen internet en Ecuador? <risa> mira, después de tantos muertos que ha existido por el coronavirus, yo creo que quedaron como disponibles ya para que la red se maneje mejor. <risa> Argentina tiene plata para pagar Wi-Fi. Silonegón <risa> eh, y mira, siempre y cuando sean empleados públicos, sí tienen plata. ¿Ok? Hermanos argentinos. Oh, excelente. Oye, Yo, debemos saludar a nuestro querido amigo y auspiciador. Exactamente. Rolandino IPTV. Rolandino. Rolandino, exactamente. Con NHO. Ojo. Al final, no es NHO. A lo Rolandino. brasileño. Exactamente. A lo uh -huh. Cabros, la nueva forma de ver televisión. Más de 4000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales de Premium de Cine, Deportes, Adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. El servicio es multiplataforma, Smart Smart TV, TV Box, Apple, iPhone, Smartphone, Tablet, PC, PS4 y Xbox. Soliciten su demostración de 3 horas cabrón, y si mencionan el capital de los simios, van a dar un descuentito al contratar el servicio. Exactamente. Puede comunicarse directamente al WhatsApp con Rolandino, al más 569 78 69 08 12, Repito Más 569 78 69 08 12, ¿eh? Y los va a estar atendiendo con gusto Recuerden, Rolandino y PTV, La nueva forma de ver televisión como, como, uh. dato, como dato Les puedo decir que se agregaron Se acaba de agregar <ríe> una nueva serie Como la Reta Vispa Que es del 2020 Vamos Rata Vispa De Fotógrafo o el fotógrafo de ese. ¿En inglés, por? En inglés, obviamente En inglés? Sí Mientras estés conmigo También Ah, también te quiero ver. Se claro. agregó, sí El Atrapasueños Atrápate este Lego dice Shazam <risa> Magi Monstruos en el serie <risa> sí. sí. bueno, Yo Y yo estuve viendo la trilogía de Búsqueda Implacable Buena ¿Sí? Sí ¿Lo, lo, ¿Lo pillan al final o eh, no? The Taken The Taken The Taken take no te metas con Neil Nixon. Es que yeah. mira, Neil Nixon está o no está al nivel de, de John Wick o de... ¿De Chuck Norris? ¿Vamos a conversar en un próximo podcast ese...? Sí, deberíamos hacer una trilogía sí. de... Es que dije que pensar que Neil Nixon ya cuando rescató a toda la familia Después, cuando ya estaba jubilado, después se fue en tren y hizo la película del tren <risa> Y después cuando ya se cansó de esa weá, eh, quiso tomar un avión <risa> ya después el hueón dijo Ya me voy para la nieve <risa> La misma hueá A mí que se pilló el Jetta Sí, se imagina que sí, sí Que por ahí va Pero loco, inmortal The Immortals Junto con el... ¿Cómo se llama? Este, este pelado, el transportador Ah, claro, el del transportador También, también. Que después caza tiburones Exacto Y después, eh, después roba... No, no roba Sino que se mete con los, con los conductores Rápido y Furioso no, la última de la saga Eterna Los tiburones. ¿Sí? ¿Megalodón fue la última? ¿Megalodón? ¿Verdad? Sí vale. Ah, huevón, no. después ostras, No, pero después vamos a conversar sobre eso y mucho más después pero dicen que no todo, Pero <risa> los que no somos inmortales somos los que vivimos acá, en la capital De los simios De los simios Y los que se quieren ir de la capital Pero vamos a tocar eso Sí, pues Es un momento más oye okay, con la famosa pandemia ¿Cómo vamos? ¿Pan de qué? Para acá, acá ¿Sí? No, estamos pedidos fuimos, ¿Estamos bueno, listo? Fuimos bueno, ¿Sí? ¿Cómo va el contador? ¿Cerremos por fuera? Mi, sí, ¿Nuevo no, cómputo? El que quede vivo que cierra bueno, sí. ¿Sí? Imagínate 1246 sintomáticos Y 181 asintomáticos Que nos da un lindo y hermoso todo De más de 1400 desgraciados en un solo día ¿En un solo día? La semana pasada teníamos 500 Estaba entre 350, 450, 450 500 Y de un paraguaso, pum, 1400 Ayer fueron como mil, también mil doscientos. ¿Y a qué es? se debió tanta explosión de contagiados? Si uh. sacamos las cuentas, ¿qué mierda pasó hace dos semanas? No sé, yo con cuerda me acuerdo lo que hice ayer. Yo también. Semana Chanta. ¿Semana Chanta? Todos los que salieron. Todos los que salieron. Ay, para aquí mira Sancho Feo. <risa> no sé, él no salió. Ah, El no. salió él No, él se siguió en la casa. ¿no? ¿Sí? sí. Ah, está Ahora bien. Él cumplió. Sí. Semana de recogimiento. Recogimiento, sí. ¿Yes? Sí. Por lo tanto, se cumple que todos estos desgraciados que salieron, solo. O sea, ahí es la única forma de explicar esta alza sostenible. Oiga, pero que no iba a haber un cordón sanitario y que iban a haber restricción ah, de. No, no, de... no, no. Cordones sanitarios. Te metías como comisaría virtual, sacabas un papel y era. No te puedes negar. Esto los casos, terriblemente, para sacar un salvoconducto. Sí, no, no. El, el salvoconducto es para el toque que queda, Para que sepan, par de huevonados. Lo Los que se ocho. saca es un permiso Ah, sí, tiene toda la razón, perdón Y para viajar, que el permiso es para el toque queda Y para viajar se saca un permiso que es en el COVID19.cl Esa es la página Y es un formulario que se llena Que hasta puedes mentir en la web y tiene que tener un código QR. ¿Estás dando datos, Don ¿no? Eh No, porque lo hice, ah, <risa> No, De hecho, tuve que hacer un viaje de emergencia y eh, muchas semanas atrás, creo que fue el, el mes pasado. ¿Me mes pasado? ¿Abril? ¿Abril estamos? Sí, sí mes pasado. Estamos 1 de, de mayo. Principio de abril, antes de la Semana Santa. Y tuve que hacer ese viaje express y tuve que llenar ese formulario. Sí, y de hecho no te dejan entrar si no eres residente de la ciudad ¿Cuánto sabe Don Fecho? Sí, muy bien. Mucho. pero estos desgraciados tienen, como tienen segunda vivienda Son residentes técnicamente Y ellos pueden mostrar una cuenta de luz de agua y decir, Mira, aquí está mi nombre, aquí está mi, aquí está mi casa y yeah. era. El problema es que lo, la alcaldía de las regiones Digamos, pongamos un nombre eh, Algaro Algarrobo, eh, Están fiscalizando las casas que se supone que son para vacacionar y acachan que la gente es de Santiago Esas personas la están devolviendo ¿Pero cómo puede hacer la diferencia, por ejemplo, entre una casa que es para vacacionar y una casa de residente No tengo idea, sólido. pero a los huevos Porque, por ejemplo, una casa puede estar vacía todo el día, porque los dos personas salen a trabajar y ¿Sí? no tienen con quién dejar el cabrón chico Por, por ten, decirte algo ¿Tendrán los datos de las propiedades? Po? ¿Según censo, a lo mejor? Puede ser Pero es que los datos del censo también son hace alto el tiempo, entonces... Sí, eh, no sé por pues los vecinos dirán algo yo creo que por ahí va la cosa así como mira ¿sabes yo creo que zapeo el sapeo del vecino y sí, eh, nos viene la vieja chepa eh. el de la esquina es el de Santiago <risa> y la señora que está mira, dos, uno no la para acá oiga yo no quiero decirle nada pero ese caballero viene cada un mes nomás <risa> parece que no vive acá de Santiago por lo que me han dicho Ah, por allá por la Florida <risa> y llega con diferentes señoras de repente aquí <risa> <risa> parece que es narco porque llega con un auto diferente Señora, no faltaría, Airbnb. <risa> <risa> Pero no estamos pedidos o sea, Imagínate Que en las últimas 24 horas Se hicieron 9.967 exámenes Casi mm -hmm. 10.000 Por lo tanto, si tenemos 1.800 Tenemos que de 10.000, 1.800 Una tasa bastante alta de contagiados 324 pacientes conectados a ventilador El gobierno dijo que quedan Más de 100 ventiladores todavía disponibles Para quien se quiera enfermar <risa> sí, pues, el espacio de riesgo está vacío. Claro, por pero alguien, si... van a empezar a ocuparlo ahora. Sí. Yo tengo un ventilador en la casa si alguien lo quiere. Claro. Y número de pacientes críticos son 62. Y se murieron eh, 17 personas ahí. 17 personas. Sí. Oh. No, y, y quieren que esta sea la nueva normalidad. O sea, así nos quieren mandar a clase, quieren mandar, no, no sé. Estoy en la duda. De verdad, todavía estoy en la duda. Lo que pasa, profe, Desde es que, que ahora. Vamos a seguir en otro punto, el desempleo está subiendo demasiado. O sea, está bien, creo que estar en cuarentena, cuidarse, pero ¿qué pasa con la pega? ¿Qué pasa si no volvemos a la normalidad pronto? ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Cuánto vamos en desempleo? Lo que voy a llevarle pan a mi familia. Mira, de alguna forma se la tener que traer. De alguna forma se la que buscar la... Comercio volante. Comercio ambulante, o sea. Se dieron a conocer las cifras del trimestre móvil. Enero, febrero, marzo que en enero, ojo todavía no estaba el tema de la pandemia y en marzo me, tampoco, ¿no? en febrero no Oiga, Marzo pero, reciente como dijo el presidente, estaba la pandemia del de estallido social uff Yo era en el auto donde repartimos y está escuchando de repente el cuñado me dice Oye pongamos noticias Ya estamos en la radio, en la violo violo y ya están en directo ahí, está hablando el presidente, y de repente le hacen las preguntas: ¿cómo va a afectar el desempleo? Y todo dice: No, oh, porque ahora que tenemos esta pandemia, y antes tuvimos la pandemia social, y yo dije: Oh, o sea, es verdad. Si la cago, me avisa, como yo lo el haya dicho, pete. te desgraciado, dijiste: Se a comer con y eso Es que no pasó, violar Ahora va a empezar a tener más eh, viralización. Sí, yo creo Porque que eso va a viralizarse, pero es que yo creo que había una larga noticia de por medio que. Sí, sí era que era más importante. Pero que se les pasó ese detallito que, que, que claro, él, él la llama a la pandemia social. ¡Wow! ¡Exponente! A, a lo mejor la canción de Baradito era más importante. También. Claro, <risa> Legalo le Hondo, le la... cagó hondo <risa> de los Pores. <risa> Pero es que el Fueante a Plaza va a quedar, entonces para sacarse la foto y todo, para estar ahí, para paparse esa. Es de un hueón con huevo. Exacto. Oiga, pero volviendo al tema del desempleo, bueno, esto viene ya del estallido. Claro, primera consecuencia del estallido, un 8,2%, la mayor cifra en la última década. ¿En la última década? Uy. Sí. Mira, en términos de eh, eh, economía básica, se calcula que una tasa ideal de desempleo es un 6%. Porque si tú no genera sobre inflación. O sea, cuando tú tienes una tasa, una tasa de desempleo más baja que el 6%, o sea, pleno empleo, mucha gente va, va a hacer eh, presión inflacionaria, que los precios suban. Entonces es complicado. Lo ideal es que la tasa se mantenga en un 6%. Ahora, si se despega un 8%, ya es complicado. 10% es, es grave. Y... Yo sabía que un 3%, profe, y no, un 8 ya es, es crítico. Un no, 3% es inflación. Y PC. Cuando hablamos de 3% es eh, moneda dura y es inflación. Okay. En cuanto a, en, a desempleo, un 6%. Okay. yo opinando, bueno. Y también. Para... <ríe> no, está bien, está bien, hay que sacarse la duda. Y sobre los dos dígitos, que el, el temido, por ejemplo, para la crisis del 2008 tuvimos más de 10 eh, puntos. Para la crisis asiática también tuvimos más de 10 eh, puntos de desempleo. Esta la vamos a pasar, pero con creces. O sea, yo creo que vamos a llegar a noveles del a niveles de la crisis del 82 del el 82 tuvimos las cifras más optimistas daban un 20% ¿Va a volver el pen y el po? Va a volver el pen y el Pog, donde un buen hacía un hoyito y el que venía acá lo tapaba <risa> Y sí. la otra semana hacía el mismo hoyito y después de nuevo lo tapaban Claro ¿Qué tiempos aquellos? Que lo que se llama el famoso gasto público pero para que la gente entienda el gasto público en este sentido si bien incentiva la economía y hace que la tasa no sea tan alta no es perdurar en el tiempo, por lo tanto no crea, no crea la, la riqueza que se necesita para generar empleo. Por lo tanto es un, una medida de emergencia. Que si bien estamos en una emergencia, se puede tomar, bienvenido sea. ¿Qué significa eso? Que el Estado se ponga a hacer obras, o sea, en la construcción va a subir el, el empleo. Bueno, la construcción no ha parado. No, sí, la construcción no, pero yo no, no. estuve eh, viendo por ahí y la construcción como tal, el tema de las viviendas, creo que ha bajado más de un 43%. Por Ojo. eso digo que la concha ha parado. <risa> Estamos a puertas de... El... <risa> Estamos a puertas de del que reventara la burbuja inmobiliaria, porque las casas estaban demasiado caras, estaba muy caro todo. Entonces ahora que la gente no tiene plata, ¿qué es lo que pasaba? La gente compraba viviendas para poder arrendarlas. Ese era el negocio. Bajó la demanda, Bajo baja la demanda, los precios. Baja la demanda de arriendo, baja la demanda de viviendas nuevas, bajan los precios y la pobre gente que compró caro ya no va a tener arrendatarios que le paguen esa vivienda. Entonces muchas viviendas se van a ir a remate. Y mucha gente va a comprar viviendas baratas. Se viene un descalabro en cuanto a, a construcción propiamente tal. Bueno, el que tiene plata es buena oportunidad. O sea, el que compró el contado no tiene problema. Se va a demorar más recuperar la inversión. Pero aquel que invirtió. Pensando en que iba a sacar un arriendo mensual, está, está, está pedido. Se le viene, se viene duro estos meses, muchachos. Así que los que tengan peguita, cuídenla. Los que no, búsquenla. Gracias. Gracias. No, Ingeniensela. Ingeniensela. Como mucha gente, Fanchoc tiene dato no? o no? Que estaba hablando del de, empleo informal. Eh, sí, vos. Bueno. Eh, puedes vender por internet. Puedes vender ahí cerca de los metros. Pancito amasado. Sí. Junto a los Bolivias sí. y a los venezolanos. Yo tengo ahí unas cosas, unos cachureos para vender. Voy a poner mi tienda de fan shop en, en Facebook de los Shop sí. fan shop. Shopping con fan shop. Exacto. Fan shop envasado. Claro. La tiendita de fan shop. La tiendita de cómics usados. A Luca. ¿Mich? ¿Y eso cuánta plata sería cuando lo compraste? Ninguna bueno, porque es un regalado. Oh. Oiga, y aparte del tema de los muertos acá, de los contagiados, estamos tan mal como otros países Por ejemplo, Ecuador yo sé que estaba para la cagada ¿Cómo están las estadísticas? Sí De que lo sabe todo ¿Han habido alguna otra noticia de que han encontrado muertos hasta en camiones, eh, en, en otros bro, países bro, En Brooklyn, en, bro, bro, bro, en, bro, en bro, Estados bro, Unidos Massachusetts el, el, La capital de la libertad y todo eso En Ahí están los gringos, pues se están muriendo por montones Porque los gringos decían que no, que este virus no pasaba nada, que no era problema Como muchos hueones chilenos, ¿Ah? digo con todas sus letras ¡Ordinario! Como los que salen a protestar, pero ya se lo vamos a ver después. ¡Qué ordinario, man! Y, sí, pues en Estados Unidos encontraron más de 60 cadáveres en un camión afuera de una funeraria en Brooklyn ¡Santo muerto en putrefacción, Batman! ¡Claro! El olor a Claro, lo que están pudriendo entero, ya. imagínense que estamos haciendo el cambio en el hemisferio sur, estamos entrando ya en, en época invernal Allá empieza a ser más calorcito ¡Oh! Debería que están entrando en verano allá pues. Sí, y allá en Carro del Prado ¿Sobre 40? Sobre 40. No, más ah, de cerca de cuarenta No, más de cerca de cuarenta No, más ¿Y esos camiones estaban sin refrigerarse? Es lo más probable Porque si no hubieran estado refrigerados, por eso íbamos a pasar más tiempo ¿Pero esto fue una funeraria? Sí, fue una funeraria, sí Tururu, tururu, tururu, <ríe> tururu, tururu, tururu, tururu hoy los pobres desgraciados o sea, imagínate la cantidad de muertos que tiene que haber que el sistema no alcanza a absorberlo y la funeraria tiene que haber dicho ya vengan para acá, precio bajo, nosotros le enterramos al muertito y no tenían los cajones ni nada así que lo fueron dejando ahí a medida que le fueron llegando la tabla o por último, cagaron a una, una fosa común y echaronlo ¿Y ¿no lo estaban quemando todo eso, güey? en Ecuador en Ecuador lo estaban quemando, en las calles ah, en las calles, calles. aprovechando hacer asado sí lo parviguió ahí <risa> <risa> a todos los <risa> pero sobre esto mismo me, me acordé de que la periodista Alejandra Matos tan tan orgullada por el libro negro de la justicia chilena le sacó los trapitos al sol de los jueces corruptos ella se dedicó a hacer una comparación que puede que no sea causal, pero sí que interesante comparar los principales países de Latinoamérica como el mes de marzo del 2019, ¿cuántos muertos y lo compara con este año 2020 ¿Cuántos muertos hubieron? ¿Cuántos muertos hubieron? Significativamente más que las cifras indican por coronavirus Por ejemplo, en marzo tienen en Chile más de 100 personas Entonces, según la Alejandra Mato, La cantidad de muertos no. tendría que haber sido más de 100 170 más que el año anterior Pero había muchos, pero muchos más Desperté. Entonces está diciendo que en el fondo en todos los países están mintiendo En el fondo eres bueno no, en este caso no, y que en el fondo están todos mintiendo. ¿Todos mienten? Todos mienten. ¿Quién dice la verdad? Eh, ¿ca nuestra Camilita, no. Ella sí, sí dice la verdad. ¿Sí? Facebook, créanla Facebook. Sí, pues. Ella dijo que el video que andaba circulando de Colectivo Matapaco era <risa> de la, la, la, ella, la de ella. Mira, eh, pero pongamos en contexto. Yo creo que muchos de ustedes, ya los que nos están escuchando, tienen que haber visto el famoso video del Colectivo Matapaco. La verdad yo no lo había escuchado antes Es ¿sí? hermoso el ¿sí? video donde Piñera sale porque, eh, cantando y bailando por los Prados eh, Y <risa> hablando al pueblo de Chile ¿Cuál colectivo? Colectivo Matapaco supuestamente ¿Quién es esa eh, La verdad no tengo idea de quiénes no son Yo tampoco tengo idea quiénes son De hecho yo no lo había escuchado antes Los locos hacen un video en el cual se ve primero el planeta Tierra Se ve el, el Plaza Baqueano, todos saltando Después se ve que la moneda está incendiada Con mucha gente en las calles se ve la Virgen del Cerro, Santa, del Cerro San Cristóbal con Blumel y otros políticos más colgando ahí ¿La moneda aparece no? En llamas ¡Oh! ¡Qué recuerdo! Oh. La moneda en llamas y una guillotina gigante y supuestamente esa guillotina cae y cae en la cabeza de Piñera y se escucha de fondo el grito que se da en todos los estadios ¿Y ese que decía Piñera ay, ay, ay. Asesino igual que Salió Igual, igual. Y toda la gente cantando y todos celebrando ahí la muerte de Piñera y todo esto. Pero esto dejó la cagada o se causó tanto en sectores del, de la derecha como de la, del centro. Muchos escosores. Escosor, oh. Dejó la cagada dijo cómo es posible que estén llamando a esta revolución Comunistas artistas anarquistas de mierda. Y... Santos anarquistas. Y el drama es que los mismos de, de, de izquierda dicen No, bueno fuimos no, nosotros no, no, esto es loco, lo más probable es que hayan sido la derecha infiltrada La derecha infiltrada la derecha la derecha, la, derecha, la, derecha, la derecha, la derecha Que se infiltró y ellos mismos hicieron el video Ese nuestro, el yo. Yo. Hoy, no lo cargo yo Oye, pero tiene cualquier producción el video en todo caso A traerle mula, bueno No, ya. si el video en sí tiene producción, digamos, en cuanto a edición En cuanto a, digamos, a animación tiene su, su producción. Pancho es más experto. ¿Qué nos puede decir al tema? Sí, tiene su producción. Yo creo que por lo menos un par de meses se tardaron en hacerlo. ¿Más de un par de meses? Sí. ¿Ven? Uh -huh. ¿Eh? Sí. Entonces, bueno. por ende tiene que haber sido financiado. O, o no, para nada. Si se fue la podía hacer la... ¿No? Clase. Sí. sí. ¿Con sí. Paint? No, nunca tanto. <risa> Pero un buen programa de diseño, de, de edición de video, podía hacerlo. ¿Con After Effects? Eh, no, After Effects, no, creo. Algunos programas de video. Bueno, en general, con cualquier programa de Adobe ¿Eh? Entre el photoshop y ahí los vais combinando Porque igual ahí tenéis que... Ten, hay animación digital Hay un trabajo ahí duro Entonces igual hay... hay ¿cómo se llama? Hay pega ahí porque no hay que llegar Bueno, igual en esta cuarentena los weones están sin pega Así que tienen harto tiempo tú que es que los zurdos no trabajan Entonces... <risa> <risa> Perdón Tienen <risa> <risa> harto tiempo son loco <risa> Hoy yo no trabajo pero no soy zurdo Oh. Oh, oh, oh. es por el maldito coronavirus. Usted trabaja de la casa con yo sí. ¿Eh? O sea, no trabaja. Exacto. No, este va el teletrabajo. Uh. Como el, el telestudio, está ¿Te sí. encargado la risa. Como el telestudio, exactamente. Mm. Que se siente ser un zurdo. <risa> <risa> y vive los pantalones del progre de Progres por el tiempo. ¿Qué se siente pecharle <risa> al gobierno. ¿Sabes <risa> qué lo peor para un progre en este tiempo? Y está cerrado Starbucks y no puede, sacárselo, no puede sacarse sus selfies con los vasos, ¿no? Yo estuve leyendo de que los influencers estaban para cagar. <risa> estaban poco menos que pidiendo limosna. Por Instagram y por Twitter porque ya la verdad es que no pueden trabajar. ¿por? No pueden sacarse las fotitos, no pueden sacar fotos de sus viajes, de sus comidas, de nada. ¿En serio? Chivo. ¿Quién fue la no que puso he papas fritas por primera vez y se le quemaron? Y que todos la rolearon? Esta fue esta. Yo tengo una candidata, pero no la puedo, hombre. Todo porque te quiso ruchar el piso, vean. No importa. Ya sabes que no. ¿Ya te quiero? la revancha de Pancho? Sí, fue la revancha de Pancho. Lo siento. Eh. No sé la verdad quién quién fue, pero como te digo, los influencers están para cagar, porque la verdad que no pueden sacarse sus fotos, no pueden eh, hacer nada de lo que estaban haciendo, y por eso recibían sus buenas lucas algunos. O sea, tenemos que prepararnos para esta nueva normalidad. Lo que pasa es que hay un proceso muy lento en la reinvención de los negocios. Eh, la mayoría se está reinventando haciendo cosas online, eh, esta hueá de delivery. Y de ahí vienen los ¿Cómo se llaman? los influencers a recibir ese tipo de cosas mira yo que he estado estos último día en la calle repartiendo me doy cuenta que está lleno pero lleno de motos por todas partes Rappi y cosas hasta los pedidos ya pedidos eh, ya no glorian no, no así todos los deliates no, que pueden haber todos todos pero todos del lleno, verde del rojo del naranjo naranjo no, pero mucho mucho la cago así pero, pero bueno veo una reinversión en la forma que la gente tiene para salir del, del paso muchos pues, en flete también no, que como que son fletos, weón. Vos mismo, También. Ordinario, dijiste, weón. Flete. ¿En qué quedamos? Flete. ¿En qué quedamos con los corabatos? Sí, pues. Quedamos chuchetos, weón. ¿Ordinario? Sí. Aquí lo único que he autorizado para decir chuchetos son Perdón, sí, perdón. Yo hoy no he dicho ni una chucha. ¿Está ahí seguro? Eh... para revisar? Bueno, a todo esto nunca me han puesto el contador, así que... Está <risa> en cero, no? Todavía está intacto. Claro. Pero son leves, weón. Sí. ¿sí? ¿A otros capítulos? Ah, eso sí. Es ya, por... Pero claro, ¿ustedes qué, qué, qué creen que va a derivar todo esto? Eh, ¿Una nueva normalidad? ¿Vamos a volver después a lo mismo? Eh, ¿La gente va a cambiar? ¿Qué creen ustedes? Hay una teoría que es bastante interesante que habla de que el nuevo orden mundial está guardado por la ONU y que la ONU está como obligando a Piñera y al resto de la gente a que adopte todas estas medidas mundiales para que... Para que la ONU pueda tener el control de todos los países ¿George Soros está metido? Este, la, la teoría de Soros es... ¿Han Solo? <risa> no, seguro no No, escucha. Pero... Mira, podría tener algo de lógica Pero que ahora que todo esto lo ha inventado la ONU Es como ya volver a, a colocarnos con piranoicos. No, pero no tanto a nivel tan... Eh, con piranoico, sino que por ejemplo Yo creo que... Eh, no sé, la nueva normalidad va a derivar en que a lo mejor la gente se va a acostumbrar a ya no ser tan de piel, por ejemplo. Sí, ¿Ya? No, vamos a los gringos. Exacto, vamos no. a hacer más arisco, todo. Los gringos no se saludan. Menos abrazos, menos saludos, menos apretón de manos. No, mentira. Bro. Se van a perder muchas pegas porque van a ver que en muchas pegas que estaban actualmente en curso se pueden hacer de otra forma. Bienvenidos al teletrabajo. Ahora sí que el teletrabajo se convirtió en... Mira, las empresas sí tienen que adaptarse a ese weón. Pero el chileno no, el chileno es porfiado. Te dicen, no toques aquí. No, pero me imagino esa nueva disco. Donde los locos van a estar con mascarilla dentro, porque tienen que estar con mascarilla, y bailando un metro de distancia. No, y lo verás, me imagino ese perreo a un metro de distancia. <risa> va a ser como no, va a ser muy extraño No, pero por ejemplo se podría implementar lo que se implementaba por ejemplo en Japón hace rato ya Bares Karaoke Por darte un ejemplo, los bares Karaoke en Japón son cerrados Con cabinas individuales Con sí. individuales Y no está ahí expuesto a todo el tumulto ¿sí? A lo mejor los carretes van a ser así, van a ser más piola, Van a ser también las juntas más... Carretes por Zoom Carretes por Zoom <risa> Bueno, ya se están haciendo sí. carretes por Zoom la dictadura del COVID ¿La dictadura oh, del COVID? Sí, no, si, sí, viene ecuático Olvídense de todo lo que creían que sabían muchachos Los malones del COVID Exactamente Uy, me cayó el carnet Vamos a tener que crear todo un sistema nuevo de relaciones humanas Uh oh, Rígido Mierda Se viene rígido, se viene rígido sí, ¿no? claro. Se viene rígido, cabrón claro. Pre Prepárense mental y emocionalmente para... Porque esto vieron un reportaje de unos epidemiólogos internacionales que decían Chile, que según es como, es como es estaba avanzando es Chile, Chile el, el 90% de la población llega a estar contagiada y por lo tanto ya filo a, a fines de septiembre, a fines de julio y el, el virus controlado ya, porque iba a ser más del 99% a fines de bien. octubre o sea, ya no iba a estar bien? controlado más o ¿no? menos? controlado porque iban a estar todos contagiados o sea, hay vacaciones me gustó eso. Me puto eso. Ahora, ¿Con qué lo paguen? ¿Vuelve el turismo? ¿Vuelve el turismo? ¿Con qué plata? Eh, ¿Con la equidad del gobierno? Po? Sí, pues. No, el gobierno no da plata, sino le queda más plata. ¿No? ¿No? no el gobierno, ¿Pero ¿tú? imprime billetes como Argentina? No, pero es que se está imprimiendo billetes. ¿Billete? <risa> Yo tengo una impresora en la ¿Y, casa. Y crear inflación artificial. Ahora, ¿la economía se va a restablecer en, en el país o no? En corto plazo, no. Yo creo que todo el 2020 y 2021 van a ser de crisis. Mm. 2022... Va a ser el, el año de la bonanza O sea, profe, confórmate con una taza para navidad ¿no? Exacto <risa> Muchachos, aprovecho de recomendar Es momento de cambiarse al fondo C Cambio fondo C ¿Por qué al C, profe? Porque el, el, estamos en la crisis de los commodities ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los commodities? El petróleo, el oro, el cobre Los países no lo están consumiendo Los barcos están dando vueltas viendo quién quiere comprar El petróleo está en niveles históricos bajos Y eso afecta a el fondo E Oiga, pero mira, mira y al final, pero ¿y qué sacamos si van a derogar la ley 3500? Y pero no si van. vamos a molar, para el segundo bloque. Por supuesto. Lo tenemos que hablar en el segundo bloque, sí. Sí, va a venir para el segundo sí, bloque. Si llega, mira, si se llega a derogar y nos van a expropiar toda la plata. No vayan spoilers, sí. te he hecho un poquito hay, hay que hacer spoilers he obvio, fin, que se no me para me que me acabo la acabo gente de esté atenta, para que no eh, se cambie, pues. polpo, weón. Para eso tenemos una pauta, respeto, <ríe> para la concha su madre. Volvió a yeah. yeah, mm, Se acabó el efecto el fancho. Perdón. Se me acabó la chela. Ahí estamos, pero aquí tenía otra, pues viejo. Ah, gracias. Pero esta es tuya o no? No, dale, ya di tienes esta viste. ¿Y esta es para vos? Esta es para vos, viste. Por lo tanto, muchachos, de esta semana cámmense al fondo C. El fondo A y el fondo B van a estar muy inestables en este momento. Démosle al fondo C. Gracias, Lorenzini. Gracias Lorenzini, sí. Gracias a Y Gracias a la gente Feliz y Forrado que, que también entienden bien esta dinámica y están tratando de hacer un, un bien en este momento. No, a vos te decías Lorenzini. Ah. <risa> Pero Yo, claro. sí, Feliz y Forrado están trabajando bien. Vamos a una pausita. Vamos a una pausa, pues. Ya. Y volvemos con, con otras temitas. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien? Ya, bacán. Vamos, voy a ir al pipí. Al tocador, un no gran tocador me, y me me. Ves. no ves. qué que No lo dejan entrar ahí, oh, a un no, no. no. Salió del baño de mujeres. <risa> y su reputación oh, la, la, la, la canción <risa> antigua. ¡Ay, weón! Bueno, es otra dimensión. ¡Lo juro! Vamos a una pausa mejor. Vamos. La, la noche. No, vamos a una pausa <risa> más corta. Ahora. Ya volvemos con este par de playtons. La capital de los simios. De vuelta, una vez más, en la capital. ¿De dónde? De los simios. Ahora sí, hijo. Ah, ah, ah. uh, uh, ah, ah! ah. <risa> <risa> <risa> a coronavirus, coronavirus. <risa> Lávese las manos, ahora <risa> Ay, es como un pájaro y lo están ¿Sí? triangulando ¿Sí? <risa> No me sale bien el mono. No, no, como diría que... el chavo, un chichiquilote. Un cuilote <risa> <risa> ¿Qué vamos bueno a hablar ahora? Oiga, eh, profe, nos fuimos a la pausita. ¿Sí? Eh, esa fue. Se me olvidó. Ordinario. Estamos hablando Perdón. de, ¿Qué dijimos lo de que nos cambiamos al fondo C. Pero sin antes no. Claro. No, y, tú, ¿Ah? y tú decías, si nos cambiamos al fondo C, ¿de qué sirve? Dice el fondo C. Yo pregunté eso. Dice ¿es el fondo C, sí, no va a haber fondo después al cual... Ahí no pregunté eso. Al cual quedar, Porque quieren derogar la ley 3500. Exactamente. La sí? ley 3500. ¿Qué eso? ¿Qué eso? Ilustrenos, profe. Pero primero nos falta algo. Expláyate. Es que ustedes no me dejan a mí esplayar, mismo sí, Para empezar bueno, ahí ¿ah? sí, bueno, y meter el... el, el ¿ah? No, tiene que ir, ya. Ah, Yo trato el... de jugarla, pero ustedes no... ¿ah? A no. ver, no, de meter nada, vamos vale. Yo le hago al mecaxa ¿Andáis saqueando? <risa> Yo cago como <para> afuera no va a jugar Venga ya, eh. Yo no me meto a esos jueguillos Oiga, pero no podemos olvidar a nuestro gran auspiciado, oh, por favor Rolandino y PTV, ¿no? la nueva forma de ver televisión de verdad están muy buenos los canales El mismo dinero que tú conoces Pero más barato güey. Exactamente. A un precio económico platas platas. Más de 4.000 canales En vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales De premium de cine Deportes, adultos y más Ejale, Contenido no, VOD Más 11.000 películas Están bastante buenas las películas pero no, Y 800 series ¿ya? Servicio multiplataforma Para Smart TV, TV Box, Apple iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y mencionas a Capital de los Sims y te tendrás un descuento al contratarlo. Comunícate directamente al WhatsApp más 569-78-690812 Repito, más 569-78-690812 y Ronaldinho te va a estar atendiendo con gusto. Rolandino y PTV. La nueva forma de ver, ver televisión. televisión. Excelente. ¡Yuhu! Ahora sí. Ahora sí. Vamos con el 3500. Ya. Vamos. ¿Qué son los 3500? Decreto de ley 3500, creado por eh, Piñera. No, el oro Piñera. ¿Cuál Piñera? Ah, no. No, no el oro Piñera. El José. El José. José, José. José, José. Piñera, candidato presidencial, güey. Pues. Por supuesto. Este sí. estuvo con. Eh... José Piñera estuvo con eh, el. con el... Frey. ¿Con Frey? ¿Quién es José Piñera? Ah, que había estado con Faifran. No, fue Frey eh, y no. con Frefran fue Vigi. ¿Quién es José Piñera? José Piñera eh, fue un, un gran economista, hermano de Sebastián Piñera. Fue el que creó el sistema del AFP. El decreto ley 1500 significa AFP. Que ahora lo no quieren derogar. ¿Y quién, quién lo quiere derogar? Este miércoles. Eso mismo. Los senadores Alejandro Navarro del PRO. ¿Don Sí, Don <risa> Juan Ignacio La Torre, de Revolución Democrática Alfonso Duresti, socialista Junto a la senadora, Yanna Proboste Proboste este Y este otro De la DC, Jimena Órdenes, independiente y representante de la Coordinadora NOMA FP, Encabezado, como no, por Luis vecinas Ah, oh, Debe estarse frotando las manos ese viejo, sí. bro El mismo quiso quebrar una FP, ojo La AFP Magister <risa> es Ese desgraciado el que quiere tomar los fondos de los chilenos, pero bueno presentaron en el Senado el proyecto de ley que busca derogar el Decreto Ley 3500 de 1981 nacionalizar los fondos administrados por las AFP y crear una nueva institucionalidad para la administración de los fondos de pensiones O sea, nos fuimos a la B con nuestra platita de la con B mayúscula con B mayúscula. Sí, ¿Con B mayúscula? Sí, con B mayúscula ¿Con esta de liquidación, como decían okay, por ahí? Porque esto no, no funciona, no tiene ningún asidero ya a nivel mundial no funciona el famoso sistema de reparto que quieren implementar estos desgraciados. O sea, ¿qué significaría en síntesis nacionalizar los fondos de pensiones o las AFP? Que toda la plata que es de los trabajadores pasaría al Estado Uy, medio susto, uh, uh, cosita uh, uh, uh. Segundo, dejarían de ganar interés, rentabilidad Aunque sea rentabilidad <risa> negativa, el concepto de rentabilidad desaparecería Por lo tanto esa plata no crecería porque iría a arcas fiscales donde papá fisco se va a encargar de ocuparle en lo que más le convenga y, y también entregarle una pensión a todos los chilenos O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando y a mí en mi liquidación me descuentan mi platita para la salud, mi platita para la FP. Tu 11%. Exactamente. ¿Y esa platita para la FP en vez de ir a mi fondo de pensión iría para don Piojo Jomán por ejemplo? Fondo común del Estado. Papi Estado. Sí, papi de Dependiendo del, del que esté de turno. Ah, ya. O sea, el problema es que. O sea, está a súper segura la plata. Uff, segurísima. Sí, con el Paco Gay, Milico Gay, las colusiones que hay dentro del mismo Congreso. Y... ¿Ah? Nah. ¿Paco Gay? Sí. Esa plata venía del Estado. El Milico Gay también. ¿Milico Gay? Sí. También, venía toda esa bolita del Estado. Podríamos poner a Ricardo Lagos a militar también. Uff, uh, que sería lindo. ¿Cierto? ¿Sería con, ¿Para, con que para que compre trenes. Con para que compre trenes, exacto, sí. Sí, Frey para que, pa que privatice más industria. Sí, pues. No. Para que viaje más, Julio? Para que viaje más. Se compró un <unos> avión especial. <risas> ¿Y Amicia también? ¿A Amicia. Ay, me da Pero no, que ya está en la UNO, dejémosla en la UNO ya. Dejémosla ya. ¿Qué ah. ¿Qué Bachelet. Sí, pero Richie Lake, que sí, por Richie Lake, que podríamos colocarlo ahí porque él fue el que, en el fondo, se... uno de los que más se cagó a toda la gente. ¿Quién? Ricardo Lago cuando Ives creó el famoso sistema de multifondos uh, ¿Y el Transantiago? <ríe> <ríe> ¿Cómo olvidar el Transantiago? Y los trenes, el escándalo de EFE Y estos desgraciados quieren que el Estado administre y le hablara con todo con todo lo que ya ha habido Que lo que pasa? Es que efectivamente en este momento las pensiones no están dando el ancho no. El sistema de pensiones que tenemos en este momento fue tan manipulado de la versión de 1981, que está malo. Ya, es penca, ya no, no funciona. Se están cagando cada vez más los viejitos. Y es verdad. Se lo están cagando. ¡Y es verdad! Ya es verdad, chicos, es verdad. Entonces, ¿no sería mejor nacionalizar la AFP? No, porque una Fp nacional, una como lo que decían, la famosa AFP estatal, va a provocar que tenga menor rentabilidad. cuando el Estado ha sido buen administrador? Nunca. Profe, una consulta. ¿Mm? Estos movimientos de nomás AFP. AF eh, ¿Es a eso lo que quieren llegar? A eso lo quieren llegar, el sistema de reparto ¿Nacionalizar el, el, el cobre? No, no, o sea, aparte del cobre y todas las cosas, sí Pero nacionalizar los fondos, sí ¿Pero eso quieren? Eso quieren, eliminar el sistema de administrador de fondos de pensiones ¿Pero en qué ganan todos estos movimientos? ¿Qué eh, eso? ¿Qué es lo que ganan? Que amigos políticos se metan en altos cargos sin tener idea Solamente para llenar cobre Por un pituto O sea, el reparto sería interno, más que nada Claro, ahí partiría el reparto. Y lo que sobre es para el pueblo. Exacto. Toma, veamos. Primero Jesús, después los apóstoles. Claro, ¿Por qué es tan malo el sistema de reparto en este momento? Antiguamente en Chile existía el sistema de reparto. Te contabilizaba los tres últimos años de sueldo, siempre y cuando tú hubieras cotizado más de 30 años, que se le olvida, le encanta olvidarse de eso a la gente de Numa FP. Si tú cotizas más de 30 años, te calculaban los últimos tres años y esa era tu pensión, el mismo sueldo que tú obtenías era tu pensión. En teoría todo muy lindo. Pero en esa época la gente Bien. no pagaba las pensiones. O sea, los, los empleadores no pagaban las pensiones. Uy. No pagaban la, la plata, perdón, para el, Mal empleador, para vale. el fondo. Que en sería como un Fonasa. Funciona igual, bueno, un Fondo Nacional de Salud, el Fonasa, este era un Fondo Nacional. Ah, entonces estaríamos en la raja, pues si sí, teníamos el mejor sistema de salud del mundo. <risa> <Claro>. <risa> Entonces, el principal problema es que en ese tiempo cada familia tenía entre 4 y 8 cabros chicos, estamos hablando de los 60, 70, y la gente vivía hasta los 60 años. En la actualidad las familias tienen 1 o 2 cabros chicos con suerte y la gente vive hasta los 80, 90 años. Por lo tanto, la plata que se reparte va a ser muy pequeña porque va a haber poca gente produciendo plata para pagar a los viejos. Y esto va a ser cada vez peor, es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que hacer entonces, algo los viejos, no puede ser que digan tanto sostenible. Bueno, hay que hacer algo, inventar el coronavirus como dicen los bonos <risa> Exacto <risa> Como dijo la directora del FMI <risa> Tenemos muchos viejos ¡Ay, qué fue, qué fue Alesson Gerardomia también vieja encima La directora del FMI Pero ella tenía plata bro. Ellos la salvaban Pero ella dice, tenemos muchos viejos, entonces tenemos que eliminarlos Porque es una carga Y yo fui como, oh, qué cruel La pegó así, George muy potente Soros Entonces, al final Lamentablemente, este, este, estos famosos eh, proyectos, claro, te la, te la perdiste y te dicen, mire, hay una persona aquí que gana 75 lucas de mención. Eh, párate un poquito. ¿Qué hizo esta persona durante toda su vida laboral? ¿Y vos? Hizo podcast. Claro. <risa> técnicamente todavía no se jubila la primera generación de la FP. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, mírán, no, no, no, la ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Sí. ¡Coronavirus! ¡Uh! eso fue brígida! Sí. Pobre cagó ¡Lo ¡No, no, estoy tomando, ¡Estoy tomando. Oh, ¡Vienen los negros ahí! más uh, ¡Volviendo al tema! ¡Me falta, espere, me falta un poco! ¡Un cerveza! No se va a escuchar, profe. <risa> yo sabía que venía esa verdad sabía que venía y no hice nada está, por evitarlo Y me echan la culpa a mí después, ¿por me regan a mí? ¿ver? Porque tú echas y chuchá, yo me tiro chanchito Yo me... <risa> eso lo mismo hasta bueno, el pasado Al final no sé qué prefiero, que el Juancho, o se eche chuchá o los peos o, o los chanchos del profe No me dejan ser ordinarios, ya a este le permiten todo <risa> Volvamos al tema, muchachos. Dice, en palabras de Luis Mesina vocero de la Coordinadora No Más AFP el proyecto no es un mero trámite. Fueron cinco senadores quienes suscribieron la presentación de la derogación del Decreto Ley 3500. Pero también tres senadores más adhieren, adhieren a la iniciativa. En 15 meses más probablemente Ya vamos a estar en presencia de los candidatos y la gente va a saber qué congresista sigue insistiendo y persistiendo en mantener este sistema fracasado después de 39 años. ¿Y qué congresistas están dispuestos a avanzar Hacia el cambio del sistema que nos permita garantizar Al final de la vida activas pensiones dignas? Una Pura man ah, Pura falacia. puras falacia, man. como dijo Eduardo Vargas ¿Por qué son puras frase? Mira, suena bonito, si en verdad suena bonito Hay gente que en verdad está ganando 75 lucas, 110, 120 lucas Y uno dice, sí, son pensiones de mierda Pero ¿qué pasa? Estas personas no han trabajado 20 años Por lo menos cotizando ¿Y vos? Voy para allá, voy para allá y esto es una piedra fundamental, porque si tú cotizas durante 20 años o sus respectivos meses, 240 meses, te aseguran, te aseguran la pensión básica solidaria, que son 250 lucas. O sea, todos aquellos que ahora están mostrando que ganan una miseria es porque no trabajaron 20 años cotizando. Y después, o sea, yo lo hice 20 años es poco, o sea, imagínate ya, empezar a trabajar a los 30, 40, 50. Es poco 20 años. O sea, los locos se jubilan a los 65, las menos a los 60. Sí, vos. Estaba hablando de que, incluso dando el beneficio de la duda, que los locos empiezan a trabajar a los 30 años No trabajaste ni siquiera 20 años productivos de tu vida ¿Y vos? Cotizando Ah, ok. ¿Y ahora vienen a, a, a, a llorar que no tienen plata? El sistema antiguo te pedía mínimo 30 años, si no, te quedáis sin ni uno O sea, ni siquiera, porque aquí te voy juntando tu platita en el sistema antiguo te queda ahí sin ni uno Con una base ¿Y en qué sistema estamos nosotros? Ahora en este momento estamos en el sistema de, el de la AFP Pero ojo, que todavía no se jubila el primero era un diario salía que todos se que decía que en el año 2020 las personas que estuvieran en la FP se iban a jubilar con su mismo sueldo. ¿Somos de esa generación? Somos de esa generación. Oh. Claro, no se contaba que el sistema FP te garantizaba UF más un 4%. ¿Eso siempre y cuando hubiese seguido siempre la línea de cuando se creó la FP? De cuando se creó. Y aquí es donde estamos con el gran drama. Para el año 98 con la crisis asiática. El presidente Frey, como todas las empresas estaban obteniendo pérdidas Dijo, vamos a traspasar la pérdida a, la, a las personas Y ahí con la cara Ah, qué lindo Porque por primera vez la gente comenzó a perder plata Desde ese momento para adelante Yo aprendí que Nada de lo que diga un zurdo Aunque suene muy lindo Hay que creerlo Es verdad, es verdad, chicos Porque esto ni siquiera eran tan zurdos Eran demócrata de Después viene Lago, que yo creo que él quería, como lo dije en, en un podcast anterior, él no se quería cagar a la gente ah. Pero él creía que toda la gente sabía de economía Entonces le, le da la oportunidad a las personas de que se puedan cambiar libremente de fondo Y decir, pero, pero hombre, ¿por qué usted se va a quedar en, en un fondo C estático Siendo que usted puede invertir en acciones en un fondo A y ganar mucha más plata? Ah, claro, si sí, yo a los 14 años puedo cachar Harto de INE o de Lina, de INTA y de todo las <risa> de Don Jones, puta Oh, NASA, era elipsa, el, era elipsa. experto en ese momento claro, bueno, No, lo y los sube. 18, los 20, uno también es No, yo, yo era experto en Manfinsler ¿sí? <risa> Siempre, Don Fancho Entonces, a eso es lo que voy Yo creo que él tenía buenas intenciones ¿eh? Pero a la verdad, verdad, buena intencionada Es que no quiero creer que el loco se los quiere se haya querido cagar a todos los chilenos a propósito, de verdad Igual que Piñera No quiero creerlo Porque sería, de no. verdad sería muy triste ¿sabes? Igual que el hijo de Bachelet Al señor Daba no Igual que los que se pulieron con el Confort que ellos fueron pegados Igual que la ley de pesca Ricardo Lagos también fue el partícipe del tema de la colusión Porque él fue el que eliminó la, la prisión Por lo tanto ahora era más, mucho más rentable coludirte Pagar si te, la multa Si te pagar la multa total exacto. ganaste mucha más plata Da lo mismo Da lo mismo sí lo explicó en otro... Sí, pues, entonces muchachos y a toda la gente que nos está escuchando también ¿Qué? A veces la gente dice palabras muy bonitas ¿Quién no escucha esta weá. Pero ¿cómo Ay, mierda volví? las van a financiar? Es importante eso ¿Cómo de antes van a financiar todo lo que prometen? Es que los recursos son ilimitados Regla polémico? número uno en economía Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados Pero para los zurdos Basta con imprimir billetes en la casa de moneda y era Por supuesto, cómprate una impresora Una buena impresora claro. e imprimirás tus propios billetes Yuhu, de Monopoly de Monópolis entonces, lamentablemente esto es populismo duro ¿por qué? ¿qué es lo que se necesita? para que este sistema funcione realmente ¿qué se necesita? Tienes que subir la cotización individual de las personas mínimo 28% ahora están un 10% Sube un 28% recién ahí, la gente va a poder jubilar siguiendo el sistema de reparto con su propio sueldo ¿cuál es el drama? Y otro, ellos ¿no? dicen, no, pero mantengámoslo en 10 nomás y el Estado pone el resto. Mantengámonos en 10 y el Estado ponga el resto. Uh -huh. y ahí donde mierda se arrebata el Estado. Eh, no sé, pues. ¡Subamos los impuestos! Uh -huh. ¡Subamos los impuestos! Uh -huh. ¿Y al final quién te mira pagando todo eso? No sé, ¿yo estoy repitiendo nomás. Nosotros, <risa> Exactamente. Subamos el IVA del 19 a un 25. Subamos el IVA. Y el pan te, te va a subir. Te sube la loco, se si te a subir todo. ¿La chela va a subir? Va vale. a subir la chela. No, por, por favor. No. no. Entonces. Ahí sí que se meten con dos zorros. No, no. Más va, va, vale borracho no, sí, conocido con el corrido. No, con la chela no. Con la chela no se meten! Con la chela no, ya. Ni con el vinito tampoco, ya. Tampoco. Mire que vamos a empezar ya la, la temporada de petróleo. Exacto. ¿Hoy <risa> ¿verdad? Sí. Pero al final Don Ricky Lake nos creó dos transantiados. Uno por la FP y bueno, el... Claro, a la larga se fue dando que mucha gente, el que sabía manejar economía, claro, le cayó como anillo al dedo esto. Se podía cambiar del fondo A al B al C rápidamente, sin problema. Pero la mayoría de la gente que no tiene idea de economía se comió las medias pérdidas. Uh -huh. Por eso, Capital de los Simios te ayuda. Cámbiate te el fondo ayuda. C. Cámbiate al fondo C. Aún. Con Don Profe Lorenzini. Claro. <risa> fondo C. En este momento, alerta de fondo C. Haznos caso, ignorante culiao En síntesis... <risa> Gracias, dos falchones no, Tenía que aparecer, tenía que aparecer, tenía que tenía que aparecer. Que aparecer No, en ejemplo. eso, yo también soy ignorante culiao <risa> Si no fuera por el profe, estaría perdiendo calita de plata Entonces, En síntesis, nos podemos ir a la B Si derogan esta ley Claro, bueno, él dice que en 15 meses más Y todo para ver quién se suma Esto va a ser declarado admisible Lo más probable, y después van a decir ¡Este diputado de la derecha o sea, va a ser cero aporte. Cero aporte y un caso Igual que los videos de la Catibarrica. Igual que los videos de la rica. Cero aporte. Exacto. No sé si la gente cacha eso, don profe. Don Eh, ¿Qué? Los videos de la Eh, Algo vi en TikTok. TikTok. TikTok. TikTok. Sí, que eso es un reloj. Era una televisión. TikTok. Tan bajo que ahí. Una aplicación. Ah. Los machos mueren de pie, ¿no? Ah, no descargan TikTok. No, si para allá va el Capitán de encima también. Oye, Chico, pero. Es TikTok! Es Hay que expandirnos. ¿sí? Exactamente. Pero ¿qué hizo Doña Katia ahora? Un baile de culeado, ¿verdad? Cocino. Ah, no, ahora Cati. <risa> Eh... ¿De qué <risa> Ah, Katy Barriga Katy Barriga, sí Volverá Catita en gloria y majestad <risa> Pero para el otro año Doña Katy Barriga Hizo unos videos en TikTok eh, para el Día del Trabajador ¿Pero de qué tratan los videos más o menos? Un baile... Un baile de mierda Un baile de mierda nada ¿no? más ¿Sí, no? Uno de... ¿Cómo se llama? ¿Sí? Cheñeña Twin Cheñeña Twin Men Así la la voy. Es esa hueá. Ah ya. Y el otro es de. No me acuerdo el otro. Pero y ¿quién mandaba algún mensaje? Ah, mandaba lo algún. Lecón. Sí, astronomía también. El de los negritos. Pedro, Pedro, Station, pregunta, ¿no? Es que la Katy estaba... hizo una weá de baile. Pregunta. pregunta, pregunta. Sí. Pregunta. La Katy hizo una weá de baile. Sí, pero pregunta. Hizo alguna cosa. Otra sí. Cosa? Alguna eh, aporte, alguna. No, la buena baila. Eh, ella baila. Ella baila. ¿Sí? Es como eh, el chiste, el como eh, de gracia. Ella baila. <risas> ¿Cuál es su gracia? Vale. Ella, ella baila. Ella, no. ella di dirige su comuna eficientemente. No, la nada baila. <risas> no, pero hizo una campaña, alguna wea contra el correo No, la weana baila. La buena baila. <risas> ¿Qué hace la alcaldesa? Eh... Ay, ella baila. Pero produjo <risas> la delincuencia. No, no la weana ese el video. <risas> <risas> ella baila. No lo pero, pero es más importante los funcionarios municipales que la acompañan van a estar ahí tienen cara de que sí yo vi un que decía mátame también mátame, mátame, mátame, mátame. yo tengo una teoría con respecto a eso lo bueno dijeron sabes que participemos o tratamos todos con mascarilla, ¿quién nos va a cachar? Weón? da buen lo mismo punto. buen punto, ¿sabes qué? en torno a eso me acordé de una cuestión ahora entiendo a los árabes ¿Pues? a los musulmanes ¿Sí? Y que todas las mujeres salen culo con, con todo tapado, excepto el ojo. Ajá. Ahora que tú vas por la calle ve y veías todas las minas con se les, solamente el ojo, se les veía un encanto especial, ¿cachai? Con una, una sensualidad especial. Un lleno de pa. Bueno, estos musulmanes y no sé un, son unos adelantados, nos llevan años de ventaja, weón. <risa> bueno. No te la mirando de la curca completa nomás listo. Qué lindo sería, ¿eh? Sí, ya, volvamos acá a cativar, weón. Bueno, ahora no, uno piensa igual eh, que la wea fue. Es que uno piensa que estos videos son como en el día, pero se puede haber grabado semanas antes y también lo quiero ahora, nomás Pero, ¿cuál fue la puerta de eh, ella? No, la buena baila. <risa> <risa> <risa> ¿Y con qué fin, weón? ¿eh? Que ah, baila, ah, bueno, Esto causó escozor, en el orto obviamente. en la posición. Ah, ya sí. pensé que decía la derecha, la derecha No, la posición. Ah, en el orto, la posición. La... Acá te va a que, ¿cómo se preocupa de estas tonteras en vez de estar pendiente de otra, de las cosas más importantes? Ella baila cuando todo me pollura son caídos por el coronavirus. Así de crítico. No sé. Oye, cabrón, ¿no? pero TikTok no es que permite 30 segundos nomás de video. TikTok, sí, por eso hizo tres. <risas> ah, o sea, perdió un minuto y medio de su vida. Eh, no sé, yo perdí eso. <risa> sí, bueno, todos perdimos eso, el que vimos el video. Ahora, lo que yo no... estas son las versiones finales. No sé, ya perdió harto no de su vida si, desde Mecano. No sé si habrá ensayado. Ah, bueno, hay que también ver... Porque ese contexto. Si es coreografía, los tienen que haber ensayado. Ya a, salió mejor, bien. a lo mejor salió un video por cada día. Yo le doy medio yumbito. <risa> no, y acaba de ver los videos y hizo una mierda, una mierda. En... Que en verdad no se entiende por qué hizo eso. ¿Para qué? No, la buena a es. Es que a lo mejor el suegro le dijo: Dale, ¿Sabéis qué? Me están pegando muchos palos. Sí, me están pegando muchos palos. Yo no voy a abrir el molde de la Pumanque. No estoy ahí. Vos a este video para que. Pase eh, piola. Pase piola. Porque el molde de la Pumanque también fue un chiste. La <risa> Pumanque, que. Pumanque. Fue un chiste esa cuestión. Al final, ah, yo con bombo platillo, lo van a abrir. Pero lo, lo abrieron, Pumanque. Y quedó la man saca. ¿Por qué? Bueno, no Porque la Katy, que que la Katy bailó? Porque la Katy bailó, es que pusieron el video de ella afuera Ah, y la gente salinó, se aglomeró, se aglomeró No, o... pero eh, está en la educación de la gente Hoy día, hoy día fui a comprar carne Ella en la carnicería se aglomeró Es que bueno el Sí, tengo ese privilegio oh. Hizo ah, un asado ¿y es... pero, pero, pero, ¿Hizo un asado? Sí, no, pero no, ¿No fue un chunchule? ¿No fue chule. no ¿Fue con carne y carne? Sí, fui a comprar el líder. ¿No fueron con en Pella ni.? No. no. ¿No? ¿Caso ¿No con Apio? No. no. ¿Fue asado, asado? Uy, loco, la luz, la ah, no, este weón ¿Todo Todos los que trabajan en el sector solo, Sí. Ah, si sí, igual trabaja, el culeado, sí. que te así, güey Pero en casa va para comprar carne. Ah, pero para copete, güey Ah, hombre. Prioridades. <risa> prioridades, <risa> voy, Prioridades. Ah, esa wea está llamada excesiva, weón. Prioridades, muchachos. <risa> Preppers. Preppers. Oiga, y el mall de la puma que como decíamos, entonces. ¿Qué pasó con saber Ay, Lavín desgraciado. La que mueve, Lavín. Lavín, al final, dijo que no iba a dar la orden, que dio la orden, que la gente se aglomeró, que al final no abrían el mall. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Al final no se entiende nada porque Lavín... ¿No, falchó, ¿Chocó con la puerta? Me descubrieron. Para los que escuchan todos estos ruidos, ambiente y todo es porque estos se paran al baño, eh, van van a hacer otras cosas mientras tanto uno está tratando de seguir con el programa. Ay, muchacho desgraciado. da otro tortazo que se pegó. Co... Pero bueno, la vi. No sé qué tenía en la cabeza la vi. A lo mejor quería que compraran la, los regalitos para el día de la mamá. ¿Debería salir en el día de la mamá? Sí, pues. Entonces había que comprar y la gente salió de desesperada, pero vuelta loca. Hicieron filas con cabros chicos. O sea, no, eh, están alegando que no quieren mandar a los cabros chicos al colegio, pero sí son capaces de llevar a la mamá que ahora son los recabos. Exacto. Ahí ve la inconsecuencia de la gente. ¿Y qué fue lo que pasó? tuvieron que cerrarlo Porque la gente no respetaba el espacio. Andar sin mascarilla. Se pasan por la reja todas las indicaciones que se Pero por otro lado, ¿no deberíamos volver a una normalidad, entre comillas, abriendo los comercios, dejando que la gente trabaje, dejando que los eh, pequeños comerciantes también tengan su ingreso? Yo creo que sí. El problema principal es que la BIM se le ocurrió la gran idea de abrir solamente uno. Debería haberlo abierto todo. Yo creo que todo, al mismo tiempo, porque ¿qué fue lo que pasó? como se abrió solamente la Pumanque, toda la gente que estaba bueno, por loca en cerrar sus casas fue a la Pumanque. Entonces hubo la aclomeración, si hubiera abierto el Parque Arauco, el Alto Las Conde y los otros cientos de mol que tenemos, y Las Conde está llena de y de strip center y toda esa tontería la gente se hubiese desparramado entre todo y no hubiese quedado tan la escoba. No, ahora por cerraron todo. Ya, hasta, hasta nuevo aviso. aviso. Hasta nuevo aviso, no sabían cuándo. <coughs> Y ese es el problema, la BIN dio una indicación y quién la saca a la lamentable. <risa> <risa> Eso es todo caso. Bueno, <risa> pero él va a seguir apareciendo en todos los matinales, hasta en el informe del tiempo. Va va a salir la BIN Mira, el otro día estaba viendo la frecuencia de la BIN 9 y <risa> <risa> <risa> Dieron comercial comercial y pasé la frecuencia de la VIN 11 y estaba <risa> traído. Pero me gusta más la frecuencia de la 2013 porque ahí tiene su contraparte Ahí tiene su contraparte ¿Aquí ah, no he visto Vidal hace tiempo? No, Vidal, lo que pasa es que se le acabaron la plata para los cigarros ah Entonces ya. creo que salió a comprar y no ha vuelto ya. ya No sé si lo habrán hecho desaparecer o alguna cosa <risa> Usted me entiende ya claro, no sé si me pico o no me lo le <risa> Está empezando a hacer la competencia ¡Entre nomás, Don Fancho! ¡Tenga cuidado con la puerta! Don Fancho va entrando acá Ya en me desafiaste, cuidado. Quería pasar piola, pero al final no pudo por, el, tor <risa> por el tortazo que se dio. No, por... voy a amiga? Ay, quiero controlar el filtro, ay Sí, que me está haciendo un no en la corneta, pero no. no había... <risa> Sabía que no había alcanzado. Aguanté aguanté No, Fachop, por la que... No diga eso. No diga eso, ya Fachop, estaba hablando el primero de mayo. Sí, qué bueno. <risa> La ah, los prote los La aglomeración y más encima se fueron a meter estos simios ahí en la plaza. ¿Por qué? Ah, la CUT, po pues, weón. La CUT, ¿qué hizo esa weón? Sí. ¿Cómo se llama la señorita la CUT? Bárbara Bar Figueroa. Bárbara Figueroa. Está Figuero. linda ella. La que trabaja un día al año. Está el linda sí, ella. Sí, precisa. Linda, hermosa. Una belleza, hermosa. Una belleza, sí. Igual se le dieron presa. ¿Sí? Sí. Ah, no, la eché quién quiere meterle la presa? Eh, no sé. Mira, me salió lo que decía quien fuera instructor de rati va a ser la tira yo creo que nadie quiere ser tira con ella no no Ni rati nada no. No. Ah, pero gana platas platas platas y eso es belleza ah, oye tengo buenos piropos, pero no creo que pues. Es un falcillo. No, es una parodia de lo especial de video. Exacto. Voyada, Todo un segmento de vida le damos contexto. Tengo, tengo uno bueno. bueno, uno Pero favor. ¿qué pasó, Fancho? ¿Estos <risa> eh, simios se fueron a meter a la plaza otra vez? No tengo idea. Eso, esa, esa marcha que hace la CUT para el primero de mayo. Todo esto, ¿por qué es el día del el trabajador, profe? El del trabajador 1868 en Chicago. Yo le había explicado. Oh, ¿no? Yo le había explicado. No, ese contexto histórico no lo había explicado, creo que no No, el día que... Cuando estuvimos allá en el capítulo 2 Hablamos un poco, pero fue más que nada por el Día de la Mujer Pero qué pasó ahí? Ese día marcharon por primera vez para obtener las 8 horas de trabajo No, los hombres. Ah ok. Sí, porque se... Se les obligaba a trabajar entre 12 y 16 horas Claro Y como... como se hacía bien en esa época, les corrieron bala y ¿No era el 73 o sí? No, no, fue en 1868 ah, yeah. Y como causó tantos causos porque murió tanta gente ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién va a trabajar? ¿No tenemos manos de obra? Y cosas así Es que accedieron al final y, y le dieron la ley de las 8 horas de trabajo mich Y por eso se conmemora el día primero de mayo Hay no cuatro se países se que no conmemoran el día del Trabajador del primero de mayo ¿México? ¿Cuál es? Tengo dos solamente ahora, ¿Sí? que son ¿México? Estados Unidos y Canadá ¿México? ¿No? México no, no creo que sí, el primero de mayo ¿Sí? Pero hay cuatro países que no conmemoran el día de México, El 5 de mayo es el día, el día de acá que es, como, que es como si fuera fiesta patria. En México creo que trabajan como 12 dólares ¿vale? No sé, vosotros, estuviste en México, ¿cómo lo a trabajar allá? Sí, trabajaba menos que nosotros también. Este, eh, bueno, hay una teoría sobre esa huevo. Mientras más horas de trabajo hay, menos productivo es la persona. Sí, hay una correlación. De hecho, en Chile uno de los países menos productivos. Por eso querían invertir sí. en la, el tema de las 40 horas, porque mientras menos horas hay de producción, más productivo es la persona. Pero ojo, estamos en Chile. En Chile con 40 horas igual bueno, va a llegar a la, las 8 y media, va a llegar a las 835 va a marcar a las 8 y media. Pero va a llegar recién ahí a cambiarse ropa. El chileno llega atrasado. Eh. Vas a hacerse el cafecito. El cafecito va a vender el computador como la Va a ver el Facebook. Facebook. Va a ver Facebook. Va a ver el correo. Va a no leer el loco, y media a, diez, media a diez. Esa era la no trabajar, sí. Paquito. Tú Es pues sí, verdad, po? yo creo que el chileno... Ah, te tocó. Te, te tocó. Te tocó. <risa> <risa> Dentro de su horario de trabajo, él tiene eh, su... Su creencia de que tiene incluido el, el horario de desayuno, el horario de fumarse el cigarrito. Ah, es un breaking, Están todos dentro de las 8 o 7 horas y media de las trabajo. Cosas creativas Exacto. Que no, porque yo me quedo a la hora extra. <risa> <risa> y no sabes nada que la hora extra no te la pagan. <risa> no, y lo más conmigo a mí me tocó ver muchas veces que, por ejemplo, el almuerzo eran 45 minutos o media hora, dependiendo de los lugares de trabajo. Tú tienes que marcar, entra y con, con huella. Entonces tú marcás, ya, un rapito, marcáis, primero así todo lo que tienes que hacer, vaya al baño, te si tienes que cambiar ropa, te cambiaron, y recién ahí marcáis. Vaya a comer, comí rapidito, marcáis y después te salía a fumar el pucho. Y ahí puedes estar media hora más, así que ahora conversando, te juegues dos, tres, cuatro puchos y. Es y... que sabe, sabe. Claro. Literalmente. Y después ya volví a tu zona de trabajo y si tienes el año. No, oh, está en corazón. ¿Cuál zona? El cual ordinario soy yo My head son ah, ah. ah. Oye, ya nos desviamos del tema Estábamos ¿El hablando del primero, primero de mayo y sí, la... verdad, el, primero de mayo, el primero de mayo acá El, el chiste se cuenta solo Comunistas celebrando el primero de mayo <risa> Oye, pero como tanta estupidez tan, Mira, están los buenos es que Pintaron la, la estatua del final vaquedano. Van los buenos y la raya. Y están las la en cuarentena, pero no, los buenos van en la, la raya. Después, creo que hubo una protesta en, en Plaza Baquedano. Sí, pues estaban los periodistas. Estaban... Antes del primero. Antes del primero, sí. sí. Estaban con todas la, la, las reglas que decían un metro a cada uno. Sí, una no fueron ahí. unos locos con oreoles blancos. Sí, esa buena una, una mierda, una mierda protesta. No, pero han habido protestas en todo este tiempo, alguna. Pero son pocos. Sí. Te dicen que en la casa, mantén la weá, no. Huele, hay que salir. ¿no? Más encima, en esta protesta del primero de mayo, bueno, no protesta, sino que conmemoración no, del de Día del Trabajador, había un weón con COVID-19 positivo. Carabinero confirmó que uno de los detenidos en protesta en Plaza Italia tiene COVID-19. La información confirmada por Carabinero revela que la razón de la detención y la protesta corresponde a un incumplimiento del decreto sanitario que prohíbe la congregación de más de 50 personas en un espacio público. El hombre que dio positivo debía estar en cuarentena hasta el 9 de mayo, aseguran. ¿Y qué hacen los guanes para un feriado largo? Salen. Se dan para la playa. Cuando te dicen que atén la casa, huevón, Sí, los guanes no aprenden, man. De verdad, todo el aumento que tuvimos, los 1400 que tenemos hoy día... Calza justo cuando los jóvenes se fueron Bueno, no hubo taco, taco, weón. repleto, el día jueves yo venía de, de trabajar y en verdad no veíamos dónde pasar. Gente culiado. Taco, estoy yéndose para la playa. Habían en Cordón Sanitario en Casablanca y toda la gente, eh, bueno, habían hecho devolverse como a 10 autos. La gente enojada, se emputecía con Los el japonés Los terminales lo llenos, lleno. No, es que me la llevo para... Tiene que irse para donde la familia <risa> Y yo la voy acompañando para que no se pierda <risa> Nadie loco que decía, de diquique, me finiquitaron Y tengo que irme a mi casa Y yo, ¿dónde viene usted? En Lota <risa> Y yo como, puta pues tienes que volver al terminal no Me mitad de camino, cabrón no, lamentablemente el, los desgraciados se están pasando por buena parte a la autoridad. Y ese es otro problema, que la autoridad ya no tiene autoridad. O sea, estamos en toque de queda hace cuánto? ¿Como un mes? Más o menos. Estamos en toque de queda? Y yo escucho... Balazo. A las 10 y media, los balazos, <risa> las fogatas, que llega la merca... ¿Profe, los empezaron los balazos. Sí, los lo escuché, ¿Lo sí, lo escuché hace poco. Sí. Llegó la merca. Llegó. Llegó la merca de la buena... pero Que pero está llegando todos los días, entonces... Ya... En la pausa vamos a ir a comprar, entonces... Sí, sí, un va a haber la Sí, un poco de <risa> Mantolatoum, que no hace falta. Creo que va a haber asado, ¿no? Ahí en la, la calle. Asado al glass. ¿Qué es lo que podemos hacer así como para pa finalizar con lo del primero de mayo, cabrón? Ah, porque... Una vergüenza, pues, weón. ¿Qué más? Una vergüenza, una vergüenza. Ah, ¿Dónde está la educación? Te quedan en casa, po. weón. Y esto será un pequeño avance al estallido social 2.0. Ay, espero que no. Es ¿No? que, bueno, lo bueno es que no, lo, lo, lo lo bueno se, quieren resistir a eso, wey. Que la wea es que quieren seguir protestando y que está bueno, weón. Es, es que, bueno, claro. Es que que según que los lograron, ca... Mira, ojo, lograron mucho. Sí, ¿Para qué estamos con cuestiones? ¿Qué lograron? Lograron que se, que se convocaron plebiscitos. ¿Ya? ¿Qué ¿Qué más? ¿Que nadie pidió? Dijo, pero... Y qué más? ¿Y qué más queréis? Si eso es lo que venían peleando hace rato. ¿Y qué más? ¿Y qué lo bueno se lo lograron? Ah, pero ustedes se lograron mucho para su sector. Obvio, obvio. ¿Pero ah, ganaron sí, más plata sí, o no? no? ¿Subieron los sueldos? No. ¿Quedaron más puestos de trabajo? ¿Bajaron las no. deudas? No. ¿Cerraron no. La, no, el no, CAE? No. ¿sí? ¿Tú dices que le importa eso? No. ¿La FP ganaron no? o perdieron? La, no. ¿Les da lo mismo a ellos? ¿Bajó sí. la benzina? E ¿Bajó el, lo... el, el precio de la locomoción? Por el COVID debería bajar. Y no, está de igual. No, está está igual. Porque, ah, esa otra cuestión que no, que no tocamos. En verdad, ¿por qué no ha bajado el petróleo en Chile? Ya, yo sé que el mesco eh, frena la alza y las baja. Las va parcelando. ¿Y el pipco? El que te gusta a ti. mismo. <risa> <risa> Pero eh, este famoso mesco debería haber ya declarado bajas de 10 o 15 pesos semanales de petróleo. El petróleo está en nivel históricamente bajo. O sea, desde antes de la guerra del John Kippur de 1973, que no había un precio tan bajo al petróleo. en la última semana después que suba. Y lo que <ríe> se cree es que Chile compró petróleo a futuro. Así bueno, como Juan Pablo Dávila lo hizo con el cobre. Sí, ¿no? que vendió a precio de huevo Compró bichuelas mágicas. <ríe> claro, acá nosotros parece que compramos petróleo a futuro y a un precio altísimo. Y esa es la NAP, una empresa estatal que roden las cabezas que tengan que rodar, cabrón. Esto no puede pasar, esto no se puede dejar. Si ya le pasó a Juan Pablo Dávila, aquí también tiene que, tiene que caer caiga quien caiga. No, no estamos en nuestros tiempos, profe. Ahora Pero ya caiga nadie caiga. Cae. Ahora no cae nadie. Puta man. Es chile. Es Chile, estamos muy Chilito y ya no tenemos vuelta Ustedes pueden ingresar a internet y buscar dónde están los barcos por GPS, los barcos de Perú Ustedes lo pueden buscar en tiempo real y No, verán, pero muchos barcos en la costa chilena, muchos barcos No, pero que me, me lo diga Facebook Oye, yo lo veo en TikTok. Ahí, ahí le creo todo Sí Yo le creo todo, la tele miente, oye <risa> No vean a los periodistas Vamos a una pausa, mejor Vamos a una pausa mejor para seguir pasando radio Sí, sí vamos a una pausa sí. Ya voy a echar la mea ahora sí De nuevo Perdón, el T.P. A liberar al cracker ah, the wrong. A la bestia No ah, ah, sea tan gráfico por favor don beta, ¿Mm? Terminator <risa> Depredador <risa> Mi cojona en mi vagina negra Aunque <risa> que tome aire la nutria la, Vamos Vamos, no, vamos, vamos la, Vamos ¡Vámonos!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 Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PC4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas el programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www .facebook Rolandino y PTV. o comunícate directo por WhatsApp al más 569.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 Estamos de vuelta otra vez, una vez más, o como les guste que lo diga. ¿En dónde? La capital de los simios. ¡Uh! Ah. Eso pareció un oraco, po, güey. Bueno, no. Es que me da sí. risa, pues ¿verdad? No te faltó, weón. Ya diez capítulos intentando hacer el móvil no le sale. No le güey. sale, no faltó. Pero afuera, ¿puede que sea el de simio? Po? Sí, pues. Po. Afuera sí, se comporta como un verdadero simio. sapos los culeados? Sí, de chiquitito. De chiquitito. Exacto. Ya. partale, de fanchado, no. Más. Vamos al toque. ¿Lo fanchado yo? Yo. Vamos al toque. ¿Qué nos tiene para esta semana? <coughs> coronavirus detected no les traigo algo diferente un clásico dentro de los clásicos bueno no sé si tan clásico les traigo a patema invertida alguien ha cachado esa película la película japo Kisawa. agua no hay la cacha quis agua Stalin Station ¿Profe? No, I don't know. I don't speak in Spanish, no. Spanish, <risa> Bueno, Batema Invertido es una película que habla de dos... Bueno, al principio uno piensa que un, es, es una, una sociedad que está, eh, que está metida como en, en unos túneles, ¿verdad? que es como una web apocalíptica eh, después nos muestran a un, un tipo que está como en un régimen medio alemán, en una sociedad que te. Que te eh, como te mete reglas eh, te, te inserta como en un sistema que está obligado, y ¿no? tenía obligado tenía que, a tener eh, que asistir a ese sistema. <por> ah, no, no, no. no, no, no, no. <risas> El drama es que en, en, en, en esto parte con Patema, Patema se llama la protagonista que está justamente como situado en muchos túneles un sitio de muchos túneles, gente que como que hubo una crisis, una bomba atómica bueno, y se tuvo que eh, refugiar bajo la tierra a todo esto la, la gente, bueno, como dije, sobre túneles y hay una zona prohibida de estos túneles que la gente no puede eh, traspasar y un día Patema traspasa y se encuentra que el otro lado el mundo está invertido O sea, está al revés. Ya... ¿Como un mundo paralelo? Ah, el guía de la historia, no puedo dar spoilers ¿Tierra ¿El, 2? ¿El cielo está ¿Sí? abajo, la tierra está arriba? No... Sí, eso mismo ¡Ándale! Ah, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, qué hace ahí? Donde, eh, a lo mejor, eh, caerte literalmente a ese mundo significa la muerte porque eh, los que están de cabeza se caen al cielo. Claro. Y los que están de. Se supone que. Eh, parados o sea, normalmente. Tienes que tirarte patas Se caen. Y caen de moto. Sí, sí. Bueno, es así. <risa> y así. Es, es rara la weá. Es rara. Y es, es raro vivir así. ¿Y cómo, llegaron, cómo llegué, llegó el mundo a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Está interesante Don Fletcher ¿Sí? Yo la verdad siempre me había imaginado Cómo se podría dar En el sentido de que se pudiera eh, Invertir digamos la gravedad de la Tierra La Tierra estuviera en el cielo Y no se cayera para arriba Claro. <risa> o se cayera para abajo Algo así Claro, a todo esto eh, Tenéis que pensar que Bueno, yo no dije que fuera la Tierra Tampoco di más spoilers Pero hay un conflicto ahí porque hay un tema político eh, Temas eh, ¿Cómo se llama? Conflictos de, de plata. ¿De qué año más, o menos Esto es del 2013, dura aproximadamente. Para que me no pregunté bueno, gracias a la hora y voy a continuar. Gracias, gracias. Una hora se 38. Claro. Internet dice 99 minutos, pero eh, yo le creo a Anime FLV una hora 38. Entre que la wea comience, la. Los nombres y toda la wea, y al final que te nombran los patrocinadores y toda la mierda, una hora 38. Cerramos en eso. Y Yo se acabó la Banta y tu lo Eso. Ay, lo bendigo. Dámelo a hacer. Banta y tu Está bien, No, la cagó, es <risa> <risa> Está bien, está bien. Tienes que aprender algo, algo en cuarentena. Pillito. <risa> Por supuesto. Así que de eso se trata bo, viejo ¿Qué más les puedo decir? Nada más por verla ¿Y esa, era la, ¿esa era la música de la película? No sé qué. no lo puso Station Yo no cuento nada Don Fancho. ¿Vos pusiste? Yo, no, yo no, te... no cuento nada Ah, no, yo le puse Play a esta güey Eso ya fue o no No sé si el cuento. Ya hace rato <risa> <risa> Viejo, para tema invertido eh, El problema de anime AnimeFLUE Que no lo había comentado antes es que los buscadores tienen que poner el idioma, o sea, el nombre original de la película. Si no, no les va a pescar la wea. Así que esta película originalmente se llama Sacasama no Patema. ¿Tu culito sacañama? ¿Cómo? Sacasama no Patema. Saca con K. Pero de todas formas esto va a quedar en la página de. Sí, voy a dejar el, el Facebook, enlace y todo. todo sí. para que vean eh, este... Claro, este género. ¿Es recomendable verlo con niños? Sí, sí, sí, es totalmente recomendable. Family friendly. si sí, no, tiene, no, tiene no tiene escena de sexo, Uy. un poquito de violencia, sí. <risa> un poquito de violencia, pero nada así extremo. No hay sangre, no hay gore. Eh, es totalmente light, light O sea, no tan light como un estudio Ghibli, pero sí es pasable. Yeah. Porque igual la igualdad trama es un poquito cabezona. Como te gusta a vos? Paso el dato. Muchas películas de estudio Ghibli están en Netflix, ¿verdad? Así que, cualquier en Netflix que aproveche también. Eso mismo, iba a decir ahora. <risa> ¿En serio? No, mentira, ah, era mentira, no. era para que no quedaran no mal con la gente <risa> ¿Cuántos jumbitos les da? Eso, para tema invertida, bueno, es una película que había esperado mucho en su tiempo y da, da para harto eh, Estamos tomando shop, yo le doy como unos 10 shop. Es buena película, véanla a ¿Sí? con cabrita? ¿Sí? Con cabritas, con adu adultitas, con toda la <ríe> ¿Sí? Da, da, da, man, viejo, no. véala, véala, con, con familia, ojalá eh, con amigos, weón, copeteado, curado, ahora mismo, véala, véala, <ríe> véala. véala, véala, véala. Viejo, yo la recomiendo. 2013, eh, cortita, 99 minutos, dice Wikipedia, pero dura una hora 38, según Anime FLUB. Da lo mismo, la web tiene que verla El tiempo da lo mismo Total, tiempo hay ahora Tiempo hay, hay caleta Esa es mi recomendación Los quiero y los amo Chao Fuerte el aplauso para Don Pancho Excelente Ahora duro menos ¿Sí? ¿Ya te lo dijeron? ¿Sí? <risa> Como conejo Sobre todo este fin de semana largo No, desde que unos palabras. Don Profe, ¿qué nos trae? Para esta semana si la semana pasada traje Breaking Bad Espérate, ¿puedo adivinar? Adivine The Man from the Earth 9 9 Resurrection <risa> The Resurrection of the Man. The Resurrection, ¿no? no. Puta la wea no. Si tienen algún problema ilegal ¿A quién deberían llamar? A... Ah, ¿Cómo se no esta wea? Eh, eh. Mejor llamar a... Eh, ah, ¿cómo se llama esta wea de. Ciudad... Sí, ¿Ciudadanos? ¿No? Abogados, no, no, no, abogados, ¿De Popoli? ¿No? no ¿cómo, ¿Cómo se llama la. Abogados.cl? Abogados.com, ¿cómo es? Ah, Wendy Zulka, no sé, <risa> no, cantante, sí. no, no, no <risa> Pero igual de ordinaria, po oh. Ah, pues yo te hice un spoiler en la semana, po Sí, sí, pues. No, pues sí si fue de Breaking Bad. Porque yo estaba viendo Verkin Bad, ¿por qué? Sí, pero ahora en la serie gobernada. ¿Y adivina bien. qué capítulo estaba viendo? O si mames. Eh, no. ¿No? ¿Cuál? Aparece Saúl, pues. Sí. Pero que Saúl aparece en varios capítulos. No, pero cuando recién aparece, pues. a huevonado. Ah, el primer capítulo. Ah, en el primer capítulo. Cuando se lo llevan al hoyo y dice... Yo lo fui, fue Nacho. Yo siempre ser amigo del cartel siempre Cuando, contraten, del a cartel. cuando contraten a Saúl. Cuando contraten a Saúl. Es el, es el Ah, ya yeah. Bueno Better call Saul, muchachos Ah, ese Mejor llamar a Saúl El mejor abogado que te puede encontrar Siempre va a buscar la quinta para al gato Para poder sacarte de tus problemas Una serie Que si bien es un spin-off De Breaking Bad O sea, spin-off significa que está basado en la historia de Breaking Bad Que se escucha lindo eso Fancho se está sirviendo una... un fanchop Literalmente <coughs> Ajá, como mi 8.000 fancho hoy claro. día. Esta serie Breaking Bad trata de la historia del de abogado Saul Goodman y de su origen. Fundamentalmente, de, es una precuela dentro del Spirón. O sea, toda esta historia parte antes de Breaking Bad. Por lo tanto, nosotros ya, si la gente vio Breaking Bad, que a esta altura de la vida, ¿cómo no haber visto Breaking Bad? Profe, una consulta. Dígame. Yo creo que esta wey debería aclararla yo, pero voy a preguntar a usted para... Decilo. Para yeah. ¿Cuál es la diferencia entre una precuela y un spin-off? Pueden ser los dos lo mismo o pueden ser diferentes. Un spin-off significa que es una historia que parte a raíz de otra historia. En este caso, Breaking... Better Call Saul parte de Breaking Bad. Por lo tanto, es un spin-off. Una precuela significa que está antes de la historia original, antes de la línea de tiempo, de la historia principal Que si colocamos como Breaking Bad la historia principal Better Call Saul sería un spin-off y a la vez una precuela porque se encuentra antes oh, okay. antes. o Pero entonces sería un spin-off, ¿no? Y precuela ¿Una ¿No precuela? Pues? Sí, porque está antes de Breaking Bad Pero... Es que esté antes no significa una... que sea una precuela Es que... Para hacer la diferencia tendría que hacerte el spoiler, entonces tendría no, que ser, una precuela, no hacer el spoiler. ¿Una precuela sería una precuela de Breaking Bad? No, porque, y, sería una precuela. porque en este caso le falta todavía para hacer eso. Por lo tanto, no quiero hacer el spoiler, porque va a la temporada 5. Bueno, te contaste una película entera, Julio, y no dar una pista. Una pista. No, porque esto, porque esto todavía no ha terminado. Supuestamente va a terminar la temporada 6. Y ahí, el próximo año, Vaya, ojalá, O... En tu año Todo depende de cómo se mueva el coronavirus Cuando se va a estrenar la última temporada Pero lo que sí le garantizo Cinco temporadas De lujo Diez capítulos cada uno Llevamos 50 capítulos Deluxe Si te aguantaste Breaking Bad Esta no te la podéis perder ¿Y este? Y con Mayo tampoco, y con Merkel menos. <risa> <risa> Para que pique la gargantita. Le gustó eso, profe. Le gusta lo con Merkel. Ah. ¿Qué es lo importante de Better Cross Te cuento la historia de Jimmy McGill, que es Saul Goodman. Un abogado que parte, parte siendo un, un una abogado. persona con conflictos con la ley. ¿Ya? Que tiene un hermano que es un abogado muy reconocido Un abogado muy reconocido ¿Beto Cueva? ¿Lo ley. Ah, ¡Pam, no. ah, paz. Bom, bom, bom! Te faltó... Ahí te faltó el sample. ¡No! Si sí sí. tengo sample, weón Tengo No, sampler. dije la próxima semana oh, ¡Puta, weón! Eso dije Enchufes Ya hace sí. como del programa ¿uno te pedimos sample, weón Ah, no, sí es que Ya no puede estar ¿Por qué lo importante es ver Beto Corsón? ¿Por qué lo importante es ver Beto Corsón? ¿Por Porque es buena es buena, buena, buena Porque muchas veces uno dice Ah, cuando sale un espinófono, una preguela son, son como sí. la pichula Seca Son malos, diga La buena es que se me va, se... son ya, malos Son malos, asquerosos Me hace mal la uh, falta uh, uh, con cerveza Claro Que no, qué, no, qué, no qué, me, qué, me qué, hizo cómo, efecto Le, le tenemos que dar chicha para la razón. semana sí. sí No, ahí se pone nervioso <ríe> Chicha con pimello. Uuuuh, <ríe> sí. oh, un chichón y se da la cresta No, hay que, <ríe> que no que pongamos combo sí. <ríe> Yeah. La serie es muy buena, habla de cómo Saul Goodman va evolucionando hasta convertirse en el personaje sin escrúpulos que aparece en Breaking Bad Los personajes que lo acompañan también son bastante queribles, algunos que vienen de Breaking Bad y uno eh, conoce su historia ¿Como tienen venir de Breaking Bad? Como Mikey, ¿Quién? que era el viejito pelado, el arregla problema ah, Lalo Salamanca ¿El pelado Julián. ese? Depresionado por el popó Buena onda, el, <risa> el que se murió en Breaking Bad hiciste el primer spoiler, weón. Y, weón, tienen que, weón. Sí, bueno, a esta altura ya que no ha visto Breaking Bad. ¿De, de qué año es Breaking no, bueno, Bad? Breaking Bad en 2015. Del 2005. 2005, güey. El no han visto esa weá, weón. Pancho de weón. la chucha. Se murió el culiado, güey. <risa> Ver el calzón? nos trae varios personajes pintorescos que sí aparecieron en, en ¿Cómo Breaking qué? Bad. Como ya dije, Mike. La, Lalo Salamanca. ¿Quién la la es Lalo Salamanca? Lalo no Salamanca sé, es el que está en la silla de rueda con la colina. Ah, cartilio. el viejito con el. Sí, sí, sí. Con la, con ya, te, te muestran. El cómo... como contador de chucha. Con el contador de chucha. Sí, claro. <risas> <risa> te muestran por qué llegó a estar en silla de rueda. Ah, yo. ¿Algún país? Aparece, de México, aparece el, el chileno Gustavo Fring. Gustavo Frink Sí, que era chileno Que el chileno no tenía ni una weá. No, y hablaba así Entonces yo no entiendo por qué él ser chileno No, y el güey era de Chile Era del sur de Chile, weá. Sí, y se Y hablaba como la, la pichula, papá marina No, y el negro ¡Ah, negro! ¡De la ne de de de de ne no, ne no, Cuando el chile negro ¡Del sur de Chile, papá! Sí, pues cuando el chile no era negro No, el güey era negro Era negro el culiado Para los gringos somos todos iguales Así que era lo mismo que pasa es que era adoptado No, si que era negro en ese tiempo acá Oriundo de Chile, criado sí, Claro como para pa al fondo. <risa> Entonces te van introduciendo a estos personajes que van haciendo que la trama sea más entretenida. La serie llega en su quinta temporada, yo creo que al, a uno de los mejores capítulos que se hayan podido ver. superando o Simandias de, eh, de Breaking Bad, que es considerado el mejor capítulo, dos capítulos antes que termine la serie, considerado el mejor capítulo. Pero ya, Breaking, eh, Better Call Saul, en esta quinta temporada, superó lo que hizo Breaking Bad okay. El director y, y, y los guionistas, han, yo creo que han madurado mucho la serie Por lo tanto, tienen, están preocupados de, de detalles pequeñitos Y muy buenas, Así que de verdad, de la mena verdad. Cabros, cabras Cabros Denle la oportunidad Cabros. Los tres primeros capítulos, igual que con Breaking Bad, son menos pajeros Digo Siempre Pero denle la oportunidad una vez que comienza a andar la serie, te vais por un tubo y empezáis a ver la historia de los conflictos personales que tiene el abogado con su hermano, que es <coughs> un abogado reputado, con este otro que es un abogado que sacó sus títulos como en un, el, el, el la universidad. Ay, ¿está ¿está el... No, no, es que te lo dicen en los primeros capítulos. Mal, el loco lo saca así como en una universidad online. Yo quería sorprenderme en el primer capítulo, yo no puedo. No, no me va a poder. No puedo. por tu culpa. <ríe> <ríe> Veanla. Sinceramente, véanla, no se van a arrepentir Ok Y esa es mi recomendación de esta semana Do Cortita Muy bien, don profe Fuerte el abrazo ¡Vamos! Ojalá... Póngale ¿Play? play ¿A quién? Acá, pues, a los jueguitos ¿A quién? A los jueguitos ¿Vamos? Sí, pues ¡Play de los juegos! Les traigo paz Les play. traigo amor Como siempre Miren Primero que nada eh, vamos a dar unas eh, fechas y unas buenas noticias Porque si no recuerdan en podcast pasados habíamos dicho que The Last of Us 2 se había cancelado No cancelado sino que se había aplazado su eh, de estreno hasta nuevo aviso Y ya tenemos fechas señores uh -huh. ¡Vale! 19 de junio Vamos a tener disponible el jueguito The Last of Us 2 ¿Seguro seguro? Por supuesto. Confirmado, confirmado 19 de junio Vamos a tener la segunda entrega de las Last of Us De hecho, viene hasta con el Virus mutante en la caja Exactamente, <risa> viene con el virus poquito, Covid virus se ¿sí? llama Y eh, por fin Por fin vamos a poder disfrutar De este gran juegazo Bien, ¿para qué plataforma ayuda? Solo Playstation 4, exclusivo otro. Así que si no tienen Playstation 4 Les recomiendo comprarse una hora ya Comprarse el primer juego de Last of Us Remaster que está disponible para el PlayStation 4 Y luego jugar este gran jueguito que es The Last of Us 2 Tú que tienes Xbox 360 <risas> No tengo Play oh. Sufre No tengo zapatos no. <risas> no tengo Sufre familia. más No tengo comida Y lo otro también cabros que el 7 de mayo próximo se van a eh, mostrar algunos jueguitos de la próxima consola de Xbox Xbox Series X ¿ya? Se van a mostrar unos jueguitos eh, en un evento en línea que va a estar haciendo Microsoft Ya, ¿Ya? Para que lo vean y eh, va a estar muy, muy bacán Lo otro ¿Qué más? Tenemos Street Rage 4 ¿Qué Lanzamiento yo? ¿Qué es esa weá? A ver, Quizás ¿no quiso decir Street Race? Es, no, Street Rage. Rage. Rage, exactamente. de pelea, de guerra? Es un juego tipo Final Fight, ¿ya? Ah, de pelea. Las tres primeras entregas eran para eh, Mega Drive o Sega Genesis, que es lo mismo. ¿ya? Y ahora, hace dos días, apareció Street Rage 4, que está disponible para Nintendo Switch. Eh, Xbox One y Playstation 4 Y es bueno, ¿no? Nuevos gráficos, eh, nueva historia Sigue teniendo la esencia de los juegos anteriores Pero eh, con una jugabilidad espectacular, oh, muy, Muy buena Cómprase la Switch Exactamente, cómprese la Switch, cómprese la Play, cómprese la Xbox ¿Sí? Y lo va a disfrutar, pero a concho Ahora que tenéis tiempo Exactamente <risas> y plata. <risas> y platas, Bueno, pero para los que no tienen platas, platas. Y, el gobierno. y tienen un computadorcito. ¿eh? Bájense la plataforma de Steam, Steam y la plataforma de Epic Games. Porque Epic Games está regalando un juegazo. ¿Qué? Está regalando el juegazo. Hasta el 7 de mayo está regalando uno de los mejores juegos de terror que han aparecido. ¿De terror? de te rascas? No, profe, ya próximamente se va a coger los pantalones no, no, las dos las dos ¿La llorona? La llorona, no Se llama Amnesia, The Dark Descent No me acuerdo de esa wea Les <cifé> recomiendo que lo descarguen Porque está gratis hasta el 7 de mayo oh, ¡Oh! Bien, Pacho, bien ahí Es eh? el juego del pelado Costa, <tose> no, yo la no, El crompería. pelado Costa, ojo, no se, se, se va a acordar O tal vez No, nos sé acordar No, nos acordar no, no, no, no, ya listo, no va a jugar eternamente. el no. <risa> ¿Y qué más? Bueno, es uno de los mejores juegos de terror Indie que han salido al mercado. Está disponible en la plataforma de Epic Games hasta el 7 de mayo para poderlo descargar completamente gratis. yo te he hecho una no consulta. Digamos. Consulte. Entre Epic Games y Steam, ¿cuál se recomienda o vale la pena instalar los dos? Vale la pena instalar los dos, ¿por qué? Porque Epic Games te regala juegos entre mensualmente y quincenalmente. ¿Ya? Steam también tiene una plataforma similar a Epic Games pero va regalando también juegos eh, esporádicos, Ya eh, no da mucho aviso de cuando va regalando juegos pero sí tiene siempre juegos gratis ¿ya? y juegos también en mucha, con mucha rebaja eh, así que vale la pena tener los dos instalados en el computador para... pero yo les recomiendo ahora, ahora, hasta el 7 de mayo, instalar en la plataforma de Epic Games para bajar este jueguito, porque compadre Mañana muy... mismo, cuando despierte a las 8 de la noche, lo voy a <risa> instalar tal? Porque y... ahora me voy a quedar tomando con el profe. Exactamente dale, Se armó, uh -huh. se armó eh, eh, eh. Baje eh, esta eh, eh. plataforma y baje ese jueguito porque la verdad es muy, muy bacán. Si quiere cagarse de miedo No, yo quiero tener miedo, compadre Ah, no Entonces no lo baje porque se va a cagar de miedo Defecarse Se Ay. va a... ¿Recomendaciones para jugarlo? Pañal ¿Cómo? Pañal. ¿Recomendaciones para jugarlo? Un pañal eh, audífonos luz apagada, y pues sí y, bueno el pañal para adultos pañal para adultos y <risa> por <Exactamente. risa> sí. ¿Sí a sí ah no pero usted va, quedar, va a quedar cosido de... <risa> de tanto miedo de tanto contraer y, y soltar el filter <risa> Apretar y dilatar el corte. <ríe> Exactamente. ¿Cuánto sabe Y lo posible, una pantalla grande, eh, un proyector o, o una tele de 55 para arriba Buena. ¿Ya? Así que, cabrón, esas son las recomendaciones de. Bueno, y si semana? no roba, po, <ríe> <ríe> Y pasa el datito: si tienen Nintendo Switch, descarguen Street Rage de Radical Game. Oye, hablando de Switch, te, yo te vi en Twitch. Por supuesto ¿Qué estabas jugando? Estaba jugando un Nier Automata Un juego de The Nier De Nier De Nier, no, muy bueno juego Yo te dije que estaba basado en una novela ¿Sí? Y es verdad, sí ¿Y usted investigó, macho? No, lo vi en... <risa> <risa> <risa> ¿Entonces para qué la <risa> <risa> <risa> en la web. Mercado Libre güey. <risa> pa, pa, pa, para Para para para para <risa> Viene a decirme, "Güey, ni siquiera investiga ¡Pola <risa> la <¿no? risa> <¿no? risa> ¿Investigando, weón? ¿Para qué, po, Si es tu pega, po, weón. ¿Quién se viola entonces, po, ¿Es Que lo vi en el Mercado Libre. O usted hace su pega, yo hago la mía. Pero te pregunté, pues ni, ni idea. <risa> Cabro, vamos a estar haciendo otro directo en Twitch la próxima semana. 4, no? Para Play 4 está disponible. Play 4 y en Xbox One también, sí, eh, eh, Nier, ¿cómo se llama? Nier Automata, es sí. una secuela del juego de PlayStation 3 que se llama Nier, a secas Sí, está basado en la novela ¿Ya? Eso también no La, la misma protagonista que está ahí jugando está en la portada de la novela Sí ¿Entonces Uy, y... ese juego que transmitiste en Twitch va a quedar disponible en la página de Facebook para que la gente lo pueda ir a ver? Sí, pues, va vale. a estar disponible también, va eh, o lo a... ¿Lo hacer... voy a compartir el lunes yo creo? No? ¿Voy a compartir también el videito que hice en Twitch <ríe> en sí, bueno, YouTube? lo compartir. ¿Ya? ¿Ya? Y voy a compartir la dirección y va a quedar todo ahí en, en las redes sociales. Espectacular, pues, cabrón. Entonces tenemos para entretenernos todo este fin de semana. Y el día de semana y, y el próximo fin de semana. Sí, y, bueno. y siempre y a cada hora y a cada rato. Y hasta cuando dure la cuarentena y hasta que encontremos pega y todo. <risa> <risa> hasta que nos corten la luz, pues. hasta, hasta que nos no corten la, la luz. No, Exacto. no, con la luz que hagamos todos. Por. Sí, no. sí pues. así que aprovechen porque se viene el alza de la luz. El alza del agua, el alza del gas. Ya el gas está caro, weón. No, el gas va a bajar. ¿Va a bajar? Sí, porque te digo, pero. ¿A cuánto, weón? Va a bajar. Weón, está 17, weón. Ni cuál compré weón? ¿De cuántos kilos? De cualquiera, weón. De 15. ¿De 15? Está caro, weón. Eh, sí, weón. Pues, te dije que está caro, weón. Sí, güey. No, es que todo esté comprando caro. Es que bueno, comprás el gas, weón. No, pues aquí se compra de 11. Ah, no, yo, entonces. <risa> ¿Y esas son las recomendaciones de jueguito para esta semana, cabrón? Uy. Sin no antes eh, mencionar a Rodandino y IPTV, la nueva porque forma de ver televisión. Exactamente, y nos vamos. Oh, po. ¿no? Oh, Lástima oh. que terminó. Sí. Nos va a pillar la el toque de queda. Pronto volveremos con más <risa> Porque, porque <risa> nuestro <risa> rey. <risa> Así que eso, po. Los queremos, cuídense mucho, nos estamos escuchando. En cuídense la... Use mascarilla. Ahora sí que va a estar disponible el Patreon el... con todos los videos y todas las cuestiones porque ya lo tengo casi listo. Autorizados para ir mm -hmm. a jugar. Sí. Lo bueno que sea. No vayan a protestar, no sean hueones. Ya, se luego que quiero ir a mirar. Yo también, <risa> ¿Por qué son tan gráficos estos hueones? Ah, porque no fanchop. Yo voy al tocador. Yo, lo, yo empecé así, pero ya me, me solté. Sí. Eh, la eh? verdad es que el fanchop no está haciendo fe. No vamos. a Para la próxima va a tener tesito nomás, eh. Agüita de menta. No, igual no voy a al barrio, bueno. Ya, nos fuimos. Chau. Los queremos. Compartan. compartan. Chao. Compartan. Sí, compartan. compartan. Denle me gusta al YouTube. Denle me gusta al Facebook. Compartan. Dale me gusta al Instagram. Compartan. Dale me gusta al Twitter. Compartan. Y comenten. Compartan. Comenten toda esta mierda. Compartan. Toda esta weá. Insultenos. No. Comenten. ¿En qué estamos mal? ¿En qué estamos bien? Dígale al extension que ponga las weas de los... ¿Cómo se que weas tenía que poner? Esa wea de los ruidos de fondo Ah, los lo samples Eso, que ponga los samples del culiado flojo de mierda, weá. ah Que haga algo más de jugar en Twitch, eso, en vivo Dígale al menos mal que estamos cerrando sí que Dígale al profe culiado weón, que haga la wea de tiempo, weón. Y al panchón culiado que suba la wea el día que corresponde, eso y que hable más de anime. Y eso. ¡No, y... no, no, no! ¡Déjen que lo Tengo más películas. De una, por favor. De una. Ah, eso es maricón, coche. <risa> ya, eso cabrón. Chau. Chau. No vamos. La, La capital de los, de los simios. simios.